Ándale unas rimas. Sí, échense el freestyle. Ahorita no, no les prometo una buena voz por, por la ciudad. Por el COVID, claro, no, estás convaleciente. <risa> por el COVID, claro, no, estás convaleciente. Ay, ya me oí por ahí, creo que ya estamos al, al aire. Adelante, Michelle. estamos en vivo. Buenísimo, pues eh, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Buenas noches. Estamos aquí a través del de Facebook de la eh, tres veces heroica Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, que en esta ocasión pues, se pone ultra recontra experimental. Y bueno, pues antes de pasar a presentar a, a nuestras queridas invitadas, pues les cuento que soy Michel Ramos Raizaga. Soy el director del Festival Ultracinema, que yo sé que está mal que yo lo diga, pero es el festival de cine experimental más importante de este país. Y gracias a eso me, me honro en contar con la amistad de estas eh, hermosísimas mujeres que ahora nos acompañan en esta mesa que se llama, eh, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es de Mujeres Experimentales, eh, Nuevas Directoras del Cine Experimental. Ese fue el título que le que le pusieron. Y bueno, por supuesto que eh, estamos rodeados de, de, de, de estas personalidades. Bueno, quiero empezar por Marcela Cuevas. Gracias, Marcela. Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todes. Eh, un placer siempre eh, poder compartir sobre Sin Experimentar y sobre todo con mujeres tan potentes, entonces un gran honor y placer. Gracias por la invitación. Estás en Oaxaca, ¿verdad Marcela? No, soy de Oaxaca, pero eh, estoy en la Ciudad de México no, actualmente. Buenísimo. buenísimo. Gracias Marcela. Y también nos acompaña Cal Carolina Haschak. Eh, ahora creo que tú sí estás en Oaxaca, ¿no? Hola, sí. Eh, buenas noches a todas, todos, todes. Gracias por la invitación, igual muy emocionada de compartir. Eh, sí, yo estoy en Oaxaca ahora mismo. Saludos desde Oaxaca. Buenísimo, quién sabe qué, qué, hace, qué hay en Oaxaca, que hay muchas cosas interesantes ahí a nivel cultural. Y bueno, también nos acompaña Valeria Vicente, que es de Guerrero, pero creo que no andas por allá, ¿no? No, ando por todos lados. ¿eh? <risa> yo, sí. Soy de Guerrero, soy de Acapulco, pero llevo ocho años viviendo, casi ocho años viviendo en la Ciudad de México y ahorita estoy en cuernavaca Ah, mira, aquí a aquí unos pasos de, de, de, de acá, de Tepos. De, de, de, de, de, de, de, de Buenísimo, Valeria, gracias por, por aceptar la invitación, gracias por estar acá. Eh, okay. También nos acompaña Gisela Guzmán, que también debes estar en el Chilango, supongo. Acá mero, como siempre. <risas> Este, pues muchas gracias por estar acá, este, es una oportunidad muy chida poder platicar con todas ustedes, eh, a ver qué tal nos sale. Buenísimo Gisela, gracias por, por, por acompañarnos y pues la cereza del pastel, de este pastel que, que se pinta muy, muy interesante, es Camila Perales desde Bolivia. Gracias Camila por, por aceptar la invitación, creo que ya son como tres horas más tarde, pero bueno, te vamos a desvelar un poco. <risa> No, solo son dos. Bueno. Es una hora prudente todavía. Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy feliz de compartir aquí con las chicas y también no solo compartir lo mío, sino que ya les decía un poco que a veces aquí en Bolivia estamos muy aislades del resto del mundo, entonces compartir también un poco lo que se hace aquí. Buenísimo, Camila. Pues muchas gracias por por la invitación y, y bueno pues vamos a tratar de pues de, de abordar esta este eh, Facebook del de Enac de la manera pues más pirata posible no ya que nos dieron ya que nos abrieron la puerta pues vamos a meternos hasta la cocina cósmica me gustaría empezar por preguntarles eh, pues esta cuestión no, no exactamente qué qué es ni, ni, ni pretendo por supuesto que lo que lo definan, pero, pero sí que qué entiende cada una que es el cine experimental, ¿no? Entonces quiero empezar con Marcela. A ver, Marcela, cuéntame, ¿qué, qué, es, ¿qué tienes tú por cine exper experimental? ¿Qué es para ti el cine experimental? Sí, pues eh, para mí el cine experimental es aquel que hace un esfuerzo para empujar, cuestionar agrietar convenciones y límites del cine hegemónico y o clásico. Creo que es un cine que puede entonces ser desde multi hasta transdisciplinario, intermedial, eh, en donde se integran disciplinas de forma horizontal, esto a diferencia del cine hegemónico, es eh, no privilegiar áreas, por ejemplo, como pueden ser la dirección o la fotografía. Eh, para mí es muy importante desarrollar o tomar en cuenta eh, ejes de trabajo para a, hacer cine eh, experimental, los cuales eh, son para mí, por ejemplo, ejes políticos, psicológicos, feministas, poéticos, anticoloniales, sustentables. Eh, Además de esto, creo que, como su nombre lo dice, para mí el cine experimental es un lugar donde puedo explorar y experimentar continuamente mediante abstracciones reflexionantes como sinfonías detonantes de nuevos lenguajes audiovisuales, en donde las estructuras como el conflicto central aristotélico no son las más importantes, eh, y yo doy eh, más importancia, por ejemplo, a aquellas que apelan al inconsciente de la imagen y cómo se relaciona este con el inconsciente, ya sea de la creadora, de los creadores y del espectador, rompiendo la pasividad receptiva de, de este último. Eh, ya para terminar, eh, eh, el cine experimental para mí creo que encuentra su goce y su potencia en generar preguntas eh, rompiendo con la fetichización de la cámara, cuestionando la pantalla, el montaje, entre otras cosas. Además, yo que, por ejemplo, trabajé 10 eh, años en lo que podemos llamar el otro cine, pues es, eh, el cine experimental representa un espacio seguro de creación que no me expone a, por ejemplo, el acoso sexual o la explotación laboral, entre otras problemáticas. Hasta ahí me quedo por ahora. Gracias, Marcela. Sí, el, el clínico experimental pues, es toda una revolución de, de, de conceptos, ¿no? de, de, de paradigmas. Pero bueno, ya, ya de, de, me encanta tu, tu definición. Se ve que hiciste tu tarea, Marcela. <ríe> Creo que no debía haberles pasado las preguntas con anticipación porque ya me están haciendo trampa, pero está, está, está muy chido. Uh, Carolina, ¿tú qué, ¿tú qué piensas desde tu trabajo? ¿Cómo ves? Pues para mí el cine experimental, eh, en mi experiencia, ha sido un campo muy divertido. Bueno, como eso, con mucha, me siento con mucha libertad, eh, como decía Marcela, ¿no? Para explorar, para experimentar, no hay límites, como que justo se me hace un terreno, yo me imagino como un parque de diversiones, entonces puedo justo eh, eh, jugar con varias técnicas, disciplinas, me parece que es un terreno muy rico en ese sentido, ¿no? Como que también creo que ahorita, bueno, eh, en esta época en donde tenemos acceso tanto a medios análogos, digitales, como que podemos hacer una mezcla y, y eso, como que no hay, no hay límites ni discursivos ni, ni de las herramientas, ¿no? Que tenemos a la mano. Eh, eh, pues eso, eh, me gusta mucho también a mí jugar con, con distintos medios, distintas disciplinas, eh, mezclar, experimentar, y, y también desde, desde sugerir cosas, ¿no? Que no sean narrativas cerradas, sino eso, que apelen más a las emociones, a, a lo poético. Entonces, bueno, un poquito por ahí va mi, mi experiencia en este campo del cine. Gracias Carolina, que bueno que quienes hayan tenido la, la, la suerte de ver el trabajo de Carolina y el de Marcela, que si bien utilizan material eh, de archivo, se reapropian de materiales, sí lo hacen desde unas propuestas incluso estéticas muy distintas, ¿no? Entonces pues ahí para que le echen un ojo a sus trabajos. Y dándole todo un giro de tuerca a este asunto, está el trabajo de, de Valeria Vicente. Que también se, se inserta en esta cuestión de la reapropiación, pero desde otra mirada. Y, y desde ahí, a ver, platícame, Valeria, ¿tú? ¿Para ti qué es el cine experimental? Uf, bueno, para mí el cine experimental representa muchas cosas. ¿no? Eh, creo que si bien he abordado de alguna manera, eh, me he coqueteado con el cine experimental, Creo sinceramente que mi trabajo, eh, eh, pues eso, rodea y, y está en la periferia ¿no? de, de lo que puede ser el cine experimental y el cine de vanguardia. Eh, creo que el, el, cine es, el cine y el cine experimental es una puerta para los creadores a pensar fuera de, de lo convencional para trabajar y, y relacionarse con otros creadores también de una manera mucho más eh, libre, pero al mismo tiempo que sigue, este, que sigue eh, formándose a través de, del trabajo arduo, de la investigación, de, de, de los procesos ¿no? que tienen cada uno de los creadores y creo que, que eso es una ventana a muchas posibilidades a problematizar el, el cine como lo conocemos y a, y a proponer ¿no? Nuev, nuevas formas de que este cine o e, estos trabajos eh, lleguen de una manera eh, mucho más orgánica a su espectador pero también, de una, pero también eh, remitiéndose y siempre estando en contacto con el con el sentir, ¿no? de los creadores y las creadoras. Buenísimo, Valeria, pues sí, es eh, es interesante esto, esto que dices. Y, y, y Gisela, bueno, tu trabajo está, eh, al menos el, el que me viene a la mente, eh, llegue bien, pues tiene también esta cuestión que es eh, pues que puede servir de, de, de denuncia sin llegar a ser lo, lo político, Sí, sí, también te, te ayuda a reflexionar, ya lo decía Marcela, ¿no? Estas cuestiones de, de, de, del acoso y demás, pero bueno, en estos términos y tu trabajo, va también un poco ligado a la reapropiación, sin dejar de, de experimentar con otras técnicas, ¿tú cómo ves este asunto de qué es, que es para ti el cine experimental? Mm, pues para mí es como otras miradas, otro modo de abordar las temáticas que tenemos, ¿no? Yo creo que para mí sí es también político o pues si sí es como una postura dentro del de cine, como la resistencia también, ¿no? De no irte hacia lo comercial, hacia eh, pues lo tradicional. Eh, si sí es como estar buscando más allá, eh, tanto en la imagen como en contenido, ¿no? Yo creo que es una forma diferente de acercarte a temáticas que pueden ser las mismas que se abordan en cualquier eh, disciplina del arte, pero, eh, pues sí, como decían, pues no siendo la forma convencional, ¿no? Saliéndote de ese carril, más bien buscando otras posibilidades de la imagen, del sonido, de la narrativa, de los soportes eh, que se utilizan, ¿no? Yo creo que, pues, envuelve muchísimas, muchísimas cosas. Y pues dentro de lo que yo he visto <risa> o de lo que yo siento, pues es también pues, bien chido, porque pues justo puedes denunciar, puedes este, decir lo que a ti más, eh, pues, más quieras expresar y sin limitaciones, ¿no? Como también decía por ahí Marcela, como que pues es un cine libre, es un cine también de autor, porque pues no necesitas realmente tener como que tantos recursos o tanta gente para poder hacerlo, es algo como muy propio, pero al mismo tiempo, pues eso, como que esta pequeña labor que hacemos todas, todes, se vuelve como hasta colectivo o comunidad, porque pues al final nos abarca a todos, nos abarca incluso los trabajos, ¿no? Que a veces pueden parecerse o pueden ser como muy diferentes, porque al final pues todos estamos como que buscando que se vea diferente, que sea nuestra, pues nuestro sello y que se diferencie un poco de lo demás, ¿no? De lo que se ve a diario en la televisión, en internet, en el cine, al la que sala, vamos, la a las salas, salas ¿no? Las salas, sí, claro, claro, claro, Gisela, muchas gracias. Y pues bueno, Camila, que que, que vive en otro país, seguramente tendrá una percepción distinta, pero igual cuéntanos Camila. Eh, coincido, en, o sea, creo que han ido complementando de una manera muy interesante una definición grande entre todas, podríamos hacer, pero también pienso que es eh, un desafío, pienso que es una libertad que... Eh, que tiene, no sé, podría, puede sonar un poco feo, pero tiene un precio también, esa libertad completa que tenemos para experimentar, ya sea en, en, en soportes análogos o digitales, o en recursos formales o narrativos, ¿no? Entonces, es como que también requiere de una disciplina eh, muy eh, exigente, eh, lograr una obra con una potencia, y que, y que, digamos, no responde esas estructuras, creo que ese salir de lo convencional del cine experimental no solamente es, digamos, una libertad, sino es algo que se consigue con mucho esfuerzo y también lo veo como un espacio en el que se puede eh, dar lugar a la curiosidad, eh, a la mezcla de cosas tal vez inesperadas, tanto en el sonido, en la imagen, y dejar de eh, relegar a segundos puestos, por ejemplo, otros elementos como el color, eh, la textura y, y, como ya decía, el sonido, ¿no? Cosa que a veces cuando es un cine más tradicional es solamente algo que va a acompañar la trama, no es como un protagonista más de, de la imagen o del movimiento y... Y claro, eso me parece una de las características más geniales, tal vez, del, del cine experimental, que muchas veces en una obra el protagonista es la velocidad, ¿no? Y no es precisamente una historia. Y que, y que además tiene un impacto y una sensibilidad que, que, que nos mueve de una forma distinta a la que estamos acostumbrados o como que nos estimula de otra manera a la que... De alguna manera estamos sometidas todo el tiempo ¿no? en los medios de comunicación. Eso. Buenísimo, Camila. Pues ya nos dejaste ahí una tarea. Yo creo que sí estaría bueno eh, para, en un corto plazo, sentarlas a las 5 y, y hacer una definición de, de cine experimental moderna, ¿no? mexicana, bueno, latinoamericana. Y bueno, no crean que se me olvidó que se presentaran, era el plan con maña que arrancáramos con esta pregunta para que los que nos están viendo dijeran, sepan de qué carambas estamos hablando. Entonces, ahora sí, les voy a pedir que, que se presenten, que nos hablen un poquito de, de, pues de, de qué onda con sus, con sus trabajos, que, cuáles son sus estilos, no sé, cómo quieran presentarse. Más que leer sus, eh, sus eh, biografías, creo que es más interesante escucharlas de, de ustedes. Pero ahora lo vamos a hacer aleatorio, vamos a hacer la el dedo flamígero y vamos a empezar con Carolina. Carolina, por favor. Eh, bueno, eh, yo vengo más del de medio audiovisual. Eh, estudié comunicación visual y bueno, eh, estuve haciendo foto, luego me fui a hacer video. Ahí pues ya me enamoré del video y sus alcances. Eh, pues eso, ¿no? Como que empecé a hacer eh, también como presentaciones como VJ, eh, bueno, eh, presentaciones de video en vivo acompañando igual a eh, amigos músicos, eh, fiestas, eh, ¿no? Como VJ, digamos, tal cual. Y eh, de ahí pues ya empecé a colaborar con más artistas, digamos, poetas, eh, artistas escénicos, performers, eh, con un amigo que se llama Eduardo Besset, teníamos un proyecto, ¿no? Que él, pues, hace diseño sonoro y yo hacía la parte visual en vivo. Y, eh, pues, eso, como que esto de, de hacer... Bueno, hay muchos nombres para nombrarlo la verdad. Ahora sí que valga la redundancia. Eh, no sé, como live cinema, como eh, performance audiovisual... Eh, pues manipulación de video en vivo al final, ¿no? Y eso me ha llevado a colaborar con gente súper interesante. La verdad, disfruto mucho eh, hacer cosas en vivo porque hay una magia que, pues sí, como que no, no, no se reemplaza con nada, ¿no? Como la, el acto en vivo, tener a las personas, la energía, como que es algo que disfruto mucho y que ahora extraño, digo, se ha estado retomando poco a poco eh, esto de, de hacer eventos y presentaciones. Espero que, que podamos, eso, como retomar ya actividades para poder colaborar. Eh, y, ¿Y qué más? Bueno, en cuanto a mis proyectos, muchos empiezan siendo eso, una pieza en vivo que después quiero compartir y bueno, termino haciéndolo un video, un cortometraje en este caso, eh, pues para poder compartirlo a más gente, ¿no? A más personas. Entonces termino dándoles esa forma, como editando una pieza que inicialmente era una pieza en vivo. Y, eh, bueno, uh, utilizo material de archivo. Eh, entonces es como cine de reapropiación, se le llama, aunque también se le llama, pues, found footage. Y a mí me gusta mucho pensar que, bueno, igual como que viene de una cosa ecologista que tengo, pues también de reciclar imágenes ¿no? que, que ya existen y darles vida y adoptarlas, ¿no? como que darles un espacio donde puedan vivir. Entonces, por ese lado, pues eh, disfruto mucho eh, trabajar con material, pues tanto de mi archivo personal de hace mucho, porque bueno, llevo muchos años haciendo foto y video, como material de archivos de muchos tipos. Y, y bueno, un poquito por ahí va mi, mi trabajo. Gracias. Buenísimo, Carolina. Eh, de tuyas piezas en Ultra hemos mostrado eh, la de en el 2019 y este año tienes una, una pieza que se llama Antropos, que las dos son impresionantemente bonitas. Y además eh, nos presentaste en, en, en el atado este performance. Eh, que si mal no recuerdo se llamaba Pastel, es el color de la vida, que fue una cosa maravillosa y, eh, al, al, en la laguna de Galatao, y eh, esto del cine expandido también merecería quizá una mesa, porque es, digamos, una de las variantes ¿no? de, de, del, del cine experimental, que también es, es brutal y te puede estremecer de, de maneras impresionantes. Y, y bueno, ya que estamos hablando de cine expandido, vamos a, a, a que Valeria se presente, que también por ahí le... le le, le ator a esos, a esos business. Sí, bueno, pues vaya. Eh, desde muy pequeña he, he, he estado. Siempre he sabido que el arte es algo que tiene que acompañarme el resto de mi vida. Desde muy pequeña inicié haciendo, pues, hacía danza clásica. Después me fui a la fotografía. Estuve ahí un buen rato y por ello decidí estudiar Diseño de la Comunicación Gráfica, que es donde estoy ahora en la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, después conocí el Live Cinema, justamente, eh, y, y tuve ahí, pues, una revelación, ¿no?, <ríe> eh, en la que, pues, me sentí muy atraída y, y con la necesidad, ¿no?, de explorar esas, esas áreas. Eh, a partir de entonces eh, he estado colaborando con varios artistas, justo como, como cuenta Carolina. Eh, eh, me dediqué mucho a hacer DJing, a live cinema, a hacer performance audiovisual. Estuve participando en algunos festivales de esa manera, como Mutec, normal en la que estuve como intérprete o como DJ también. Eh, y a partir de entonces eh, empecé como a, a pensar, eh, tengo un poco eso, uh, uh, uh, una problemática luego con, con cómo definir ¿no? mi trabajo. Eh, eh, me gusta pensar que lo que hago en, es un po, es video experimental. Eh, y así como cuenta Carolina, también eh, estuve colaborando con piezas audiovisuales que se eh, se proponen para, para existir en vivo. Pero a partir de esas, pues surgen nuevas, este, nuevas expectativas no también de mi trabajo, por lo cual yo decido también empezar a montar ¿no? estos videos que, que son un poco ya más elaborados, tienen un poco más de de, de trabajo detrás, no eh, eh, cuando se trata de cosas en vivo, eh, uno recurre mucho a la intuición, ¿no? al, al, a la sensibilidad, al momento, ¿no? y, y creo que eh, eso dio pie a que hubiera muchos ejercicios ¿no? de, de montaje, eh, pero al mismo tiempo esta, eh, empecé a trabajar ya con, con, de una forma un poco más eh, estructurada, ¿no? Cómo quería proyectar estos trabajos también con ese fin ¿no? de, de compartirlos, que llegaran a más lugares eh, y así es eh, hoy en día mucho de mi trabajo lo podrán identificar con, con el glitch, el glitch es algo que hago este, desde hace unos años y creo que marca mucho ¿no? el, el estilo con el, que, con el que yo me desenvuelvo eh, por muchas razones, ¿no? eh, eh, el glitch para mí significa, tiene muchas, muchos significados de forma poética, también incluso social, ¿no? eh, eh, la descomposición, el, la reinterpretación. Eh, me gusta mucho la fotografía, entonces yo siempre, eh, si bien de vez en cuando reapropio algunas cosas, la mayoría de lo que produzco eh, es fotografiado por mí. Y pues eso, eh, en eso, en eso andado. Muy bien, Valeria. Sí, y, y tú y yo hemos mostrado Fortuna Absentis el año pasado y este año estamos, la, la selección oficial incluyó tu trabajo Lo Inaudito. Y si todo sale bien, en Tepoztlán tendremos... También ya, ya Carolina nos dijo que se animan entonces pero tendremos un performance tuyo, entonces ahí haremos un, un frente a frente a ver qué, qué sale, qué chispas salen. Buenísimo. Eh, Gisela, ahora cuéntanos tú, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda? Pues yo hago cine, video, visuales también, eh, hago un poco de edición y post, y pues empecé también experimentando, creo que yo empecé como con GIFs, y después me pasé como que al video, la verdad mis primeros trabajos eran como que muy cortos, pero después como que fui, bueno, pues entré a la práctica experimental y empecé como a ver más allá, como a intentar hacer piezas más largas, que ya fueran como un cortometraje. Y a partir de eso, pues empecé a meterme más eh, en el cine, tal vez un poco más el convencional, el que no esté tan experimental, pero eh, pues conllegué bien que fue este corto que pude hacer con la Filmoteca, con DOCS y con la Cátedra, pues he podido llegar a muchos lugares y a muchos festivales que pues no tenía idea que, que se podía llegar. Ha sido como una gran experiencia poder eh, haber creado algo y también como poder demostrar la realidad de las mujeres. Creo que eso es um, ahorita una temática en la que me gusta trabajar en las pues la violencia de género, la, el cine con perspectiva. Y eh, pues también hago visuales para Carlos Rivarola, que es una banda, bueno, una chica que tiene ahora una banda de rock eh, que nos vamos a presentar pronto. Y pues también tengo, bueno, con Michael Woods, otro cineasta eh, experimental, pues fundamos Agitate, que es una plataforma internacional de cineastas y artistas eh, de video, de arte digital de sonido, música eh, principalmente de vanguardia de avant-garde eh, eh, pues internacional y pues están por ahí ahorita les paso el, el contacto y pues creo que eso <risas> también pues he participado en ferias de arte eh, me gusta hacer instalación me gusta eh, también pintar filme, reapropiarme películas, robarme cosas y sobre todo pues experimentarle ahí a la imagen. Buen, buenísimo, Gisela. Tuyos tú, tú hemos mostrado en el eh, Jardín de Gardeñas en el 2019 y llegué bien, por supuesto, el, el, el año pasado. Y buenísimo. Gracias, Gisela. Eh, y Camila, me anticipo a, a, antes de, de que nos... Platique un poco qué, qué, qué pasa con ella. Mostramos este año uh, un cortito que se llama Anata Amaya. Y bueno, ya cuéntanos de, de dónde surge y qué onda. Gracias, Camila. Eh, bueno, eh, yo empecé a hacer cine más o menos a los 11 años. Era como una inquietud que tenía. Y empecé con Windows Movie Maker y con plastilina y mis juguetes y esa esa inquietud fue creciendo con el tiempo y actualmente soy estudiante de literatura ya estoy por acabar pero hago cine casero y me gusta bastante trabajarlo de esa manera porque sí siento esa libertad de la que hablaban varias de las compañeras hace un rato eh, me gusta hacer animación experimental porque tengo una especie de fijación con los objetos y con la materia y me parece que la animación es tal vez una de las ramas del cine que no solo es cine sino que también es como magia porque es como si plasmaras eh, tu energía vital en los objetos ¿no? y por eso es que cansa mucho también hacer animación, es bastante físico. Eh, y por otro lado, eh, eh, eh, bueno, tenía como una experimentación muy desde la infancia, ese es el tema que tal vez me apasiona más por lo, lo enigmática que puede ser la, la infancia, eh, esas imágenes que digamos nos siguen durante el resto de nuestra vida y de alguna manera nos componen y me parece interesante explorar ese tema y así es como surge también Anata Maya, que es una mezcla en realidad del título de dos fiestas tradicionales aquí, el Anata que es el carnaval y el Amaypacha que es Todos Santos, que es como Día de Muertos, pero aquí en Bolivia. Entonces eh, quería hablar un poco, digamos, de estos rituales que veía desde pequeña y que me contaban mis abuelos, entonces, eh, y claro, toda esta, digamos, puesta en escena en la que estaba expuesta desde, desde, desde chiquita, ¿no? Entonces, así surge la nata maya y eh, tal vez ese como afán que tengo con los juguetes se ve un poco... Eh, eh, con toda la estética del corto, ¿no? Que no usa un juguete, sino es un niño Jesús, el protagonista. Y pues ahí para tocar varias como tensiones también que hay en la cultura, ¿no? Entre el sincretismo de, de lo aymara con, con lo católico, lo religioso, que ya investigándolo para hacer esta obra fue totalmente fascinante para mí. Y decidí emprender, y estoy en eso ahora, eh, dos cortos más de esta trilogía acerca de la muerte, pero desde un pensamiento más andino. Que la muerte igual es otro tema que me apasiona, la, todo el proceso de descomposición del cuerpo, como que encuentro también algo bello tal vez en esto trágico que es la muerte, ¿no? Entonces esos son más o menos mis temas, mis inquietudes. Buenísimo, Camila, muchas gracias. Eh, y, y bueno, ya decía, eh, gracias a una colaboración con el Festival de, de, de Cine Experimental de, de Bogotá, de, digo perdón, del Cine Radical de Bolivia, o sea, me estoy cambiando de, de país, del de, de Festival Cine Radical de Bolivia, fue que pudimos tener acceso a, a, a, no solo al trabajo de Camila, sino de otros colegas, pero bueno, Camila nos, nos sorprendió muchísimo. Y bueno... Y eh, pues para terminar esta ronda de presentaciones, vamos a, a cederle la palabra a, a Marcela. Sí, pues igual que Valeria también desde muy chica y también por venir eh, pues de, de una madre que, que fue titiritera y actriz, pues estuve en contacto con, con el arte escénico, eh, después estudié pintura, fotografía, y después ya, como más formalmente, escenografía, psicología y gestión cultural. Antes de estudiar gestión cultural, estuve trabajando por mucho tiempo en este cine comercial, eh, generalmente en, en dirección de arte y vestuario, quedé muy traumatizada de esta, exper de esta experiencia, y entonces eh, decidí... Eh, pues Estudiar gestión cultural y desarrollo sustentable y eso como que me, me regresó al cine, pero también, eh, bueno, desde otro lugar, pero también pues como a otras artes y entonces pues también trabajo en performance, eh, escritura creativa, diseño escenográfico. Eh, y también últimamente me he estado desarrollando más en los cruces entre arte y terapia. Acabo de iniciar, por ejemplo, un nuevo proyecto junto con Alejandra Arrieta, a quien aprovecho para mandarle saludos, eh, que se llama Consultorio de Archivo Vivo, en donde hacemos eh, talleres eh, eh, que relacionan herramientas terapéuticas y experimental para trabajar el duelo. En eso también eh, me, me siento identificada con Camila, como, como la muerte puede ser eh, potencial para, para desarrollar eh, propuestas creativas. Eh, pues eso, hasta ahí, hasta ahí me quedo. Buenísimo Marcela, pues muchas gracias. Y bueno, tú y yo en Ultracinema hemos tenido, eh, quiero hacer una planta en el 2019, eh, carne de Internet en el 2020 y este año también eres parte de la solución ofi oficial con eh, colonizador incrustado. Y bueno, eh, ahora sí, entonces vamos a, a, a seguir con, con, con esta serie de preguntas. Y ya que hablamos de, de su experiencia y de lo que, de lo que ustedes eh, conciben como cine experimental, la siguiente pregunta evidentemente para... para... Camila, sería sobre cine experimental boliviano. Eh, quiero preguntarles si, si existe, para ustedes existe, algo así que, se, que, que podamos llamar el cine experimental mexicano y cómo, cómo lo ven ustedes en relación con los otros cines mexicanos. Eh, voy a tener que usar el dedo flamígero para señalarlas porque si no, eh, no, no avanzamos y, y vamos a ver, Gisela, a ver, cuéntame. Pues yo creo que sí existe, ¿no? Evidentemente nosotros somos el ejemplo claro de que existe y estamos ahí, pero creo que pues tan como en escuelas no hay, ¿no? No hay una escuela o en las escuelas no es como un, pues algo realmente que se vea, que se imparta y que tenga importancia dentro de eh, pues las distintas escuelas que tenemos en México, que creo que pues es ahí una decadencia un poco en la educación pero realmente pues existe como comunidad, ¿no? Eh, como les decía, pues nosotras, los festivales, este, las muestras que a veces pues, entre nosotros mismos terminamos haciendo, pues es como realmente se ve la, la escena y que más bien lo que hace falta no es eh, pues que se haga cine experimental, no más bien que se visibilice los trabajos que se están haciendo, que se pueda... Incluso incluir más trabajos, ¿no? Hay veces que las selecciones, pues son muy limitadas o por lo mismo de que pues no son comerciales o no son tan visibles, pues terminan siendo pocos días, pocas eh, películas, entonces pues yo creo que eso sí existe, pero está un poco todavía eh, pues por ahí en, enterrado y, a, y hace falta vislumbrarlo un poco más. Buenísimo, Gisela Valeria. Pues yo creo que, si bien hay esfuerzos para generar y, y crear una, una conciencia del ¿no? cine experimental, honestamente creo que en México estamos aún lejos de, de crear como una, una escuela realmente, una institucionalización ¿no? de, de, de este tipo de, de expresión de cines. Creo que Creo que estamos haciendo, bueno, creo que hay esfuerzos ¿no? eh, eh, para, para generar y crear una, una comunidad que, que experimenta y que, y que juega con el cine de esa manera. Pero creo que <coughs> tiene que, tienen que haber varios procesos antes de, antes de um, llamar... Eh, formalmente eh, a, a nuestra labor como el cine experimental. Eh, creo que, si bien, como les decía, ¿no? eh, nos movemos en una periferia ¿no? de, de cómo, cómo creemos, ¿no? cómo, cómo tenemos una concepción, ¿no? ahorita mismo hablábamos de, una, de la percepción que tiene cada una y de, de la idea de lo que una cree que es el cine experimental, ¿no? pero este pero creo que, creo que falta mucho por hacer, creo que debemos ser muy humildes con el, con el término, con la, con, la, con la ligereza tal vez con la que manejamos algunos, algunas, algunos conceptos, porque no, no dudo de la capacidad y del talento de, de, los, de los, las y les creadores, pero creo que eh, falta mucho por recorrer. Creo que debemos ser humildes de acuerdo a lo que estamos haciendo. Creo que eh, hay mucho que aprender, hay mucho hay, hay que trabajar mucho para realmente crear una escena sólida de cine experimental en México. Y que honestamente, si bien en otros países como en Chile, creo que hay, hay un, un, ya hay hay un hervidero ¿no? de, de cineastas experimentales y tal vez lo sea de esa manera en Latinoamérica. Honestamente yo creo que hay, hay mucha humildad que tomar, hay mucho, hay mucho trabajo que hacer y, y, y creo que hay que abocarnos ¿no? en, en ese aspecto a, a, a no vulgarizar ningún término y más bien este, democ democratizarlo de una forma que que le dé valor también, porque creo que eh, hay muchas formas de, de, de, eh, de identificar eh, eh, lo que estamos haciendo. Eh, yo personalmente siempre he tenido una, una, una problemática muy grande ¿no? con con cómo nos, cómo nos describimos, cómo, cómo hablamos sobre nuestro trabajo. Y creo que si bien estamos, con, estamos en un gran camino, estamos haciendo cosas muy interesantes y, y he visto el trabajo de todas aquí. Entonces creo que eh, ha habido, este, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y sinceramente creo que no existe todavía, pero eh, por ahí vamos. Buenísimo, Valeria. Eh, ¿Carolina? Sí, coincido eh, con Gisela y Val Valeria de que, bueno, eh, hace falta difusión, ¿no? Porque sí hay mucha gente que estamos haciendo cine experimental expandido de muchas propuestas y, y eso, de pronto, pues... Siento que no hay tantos espacios para difusión. Eh, bueno, y por otro lado, siento que, que sí hay esfuerzos para hacer comunidad. Eh, bueno, eh, ahorita me vino a la mente el foro de Cine Mutantes, ¿no? Que, que ahí, pues, si mal no recuerdo, empezó como eh, a principios de la pandemia, como 2020, y pues ha sido un un foro, pues eso, que no, bueno, a mí me ha servido mucho para saber qué están haciendo, eh, bueno, se difunden muchas cosas, no solo de México, sino de Latinoamérica y de otros lados, entonces, eh, pues eso, como estos esfuerzos creo que son muy importantes, ¿no? Como, cómo hacer comunidad y... y y pues requiere esfuerzo. Recuerdo también que hicieron un fanzine, o sea, como toda esta gestión de ponernos de acuerdo, como que creo que sí es, es un trabajo que, sí, eso, como, como que hay que seguir haciendo y, y eso, ¿no? Como que me parece que sí hay muchas cosas, como ya eh, dijimos, que, que se están haciendo. Y pues eso, como que creo que hay que seguir ahí. espacios ...de difusión eh, y, y pues de producción también, ¿no? Esta cosa de hacer festivales, colaboraciones, eh, presentaciones, como que seguir generando eh, estos espacios, me parece importante. Buenísimo, Carolina. A ver, Marcela, ¿tú qué piensas? Yo pienso que claro que hay un cine experimental mexicano. Eh, creo que esta pregunta es muy interesante porque abre entonces la falta de investigación y mapeo genealógico del campo. Eh, puedo pensar, por ejemplo, desde los 50s eh, en Rubén Gámez y la fórmula secreta, pasando por Polavice y pues ya más eh, contemporáneos, pues Elena Pardo, Azucena, eh, María Daniela, Jael Jacobo, Yadira, Samail, eh, Antonio Bundt, Bruno Varela y pues bueno, tantos que no hay espacio, tantas y tantos que no hay espacio para, para nombrarlos aquí, pero hay una comunidad que produce eh, constantemente. Y entonces, obviamente, eh, coincido con las demás donde lo que no hay es una difusión, porque entonces parece que este cine es nuevo cuando no lo es, y también parece que, eh, pues por eso eh, Instancias institucionales como que todavía no, no, no dan ese lugar a, al cine experimental en cuanto a apoyos, ¿no? Tú no me dejarás mentir, Micha, en relación, por ejemplo, a ultracinema que lleva 10 años resistiendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para que se visibilice y... Eh, ...se valore más nuestro trabajo, eso creo que sería más la pregunta... ...que si hay o no un cine experimental mexicano. Para allá vamos, Marcela, para allá vamos. Y, y no me hagas hablar, porque hoy, hoy, hoy estoy de buenas. Y antes de, de, de entrarle por ahí, me gustaría que, que nos cuente Camila... ...¿qué onda en Bolivia existe algo como que se pueda considerar... ...el cine experimental boliviano? Mm, estaba pensando respuestas polémicas... Y pienso que sí hay, pero también no hay. Depende de cómo lo veas. <ríe> Por ejemplo, si ves el cine como una etiqueta, el cine experimental en tanto etiqueta, yo creo que hay un poco, pero no es tan frecuente como la comunidad que acaba de mencionar Marcela, porque sí hay varios directores como que hacen cine experimental y son más o menos frecuentes, por ejemplo, Sergio Pinedo. Eh, y eso no he visto algo muy reciente de él tampoco, pero sí, digamos, es más constante, tal vez, en, en, y una búsqueda más parecida con el glitch, por ejemplo, ¿no? Pero eh, en ese sentido no habría tanto, ¿no? Pero si pensamos el cine experimental como una forma de hacer cine, yo creo que hay muchísimo cine experimental y sí está mucho más consolidado como una manera de hacer y pensar aquí. Eh, solamente que muchos directores, directoras, lo trabajan más, por ejemplo, desde el género del documental. Y claro, se están, están ahí con unos procesos creativos que requieren mucho cuestionamiento, mucha experimenta eh, experimentalidad para representar ciertas tensiones sociales que hay en nuestro país, por ejemplo, lo que hace Miguel Hilari, o la película Nana de Luciana Decker. Entonces, como que hay mucha experimentalidad en ese sentido, e incluso podría decir que por, realmente es una situación muy escasa, tal vez de apoyo al cine aquí, eh, incluso para los cineastas más tradicionales eh, por ejemplo en México pueden hablar ¿no? del siglo de oro y no, no es el siglo de oro pero la era de oro ¿no? del, del cine mexicano pero aquí no, como que no se dio tanta posibilidad de rodar tantas películas, muchas desaparecieron y así un montón de problemas técnicos también que digamos en la producción del cine boliviano van como interrumpiendo, entonces en esa misma escasez que vivimos aquí en el cine en general, creo que eso igual nos impulsa a pensar una experimentalidad para enfrentar estas, digamos, trabas o, o, o faltas que tenemos. Entonces, yo creo que definitivamente hay un cine experimental boliviano. En el Festival de Cine Radical igual queda eso bastante claro. Eh, solamente, que, como que les decía, si lo pensamos más como, en, como una etiqueta, pues no hay tanto, no hay tanto cine experimental. <risa> Pero por otro lado también creo que, y eso me parece pertinente decirlo, las nuevas generaciones también están diversificando esta manera de hacer cine experimental. Hay más glitch, o más eh, gente de mi edad está pensando en hacer cine expandido, o muchos VJs también están como que pensando eso, con la llegada del Internet a todo el mundo, eso como que también se está expandiendo, no cosa que es más, en Bolivia como que podemos ver más una tradición de videoartistas que de, de cine expandido, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que con todas esas complejidades, sí, sí pienso que hay un cine experimental boliviano. Fantástico, Camila. Y pues bueno, en realidad el cine experimental es, es, es parte de la esencia, creo que es componer con lo que se tiene, ¿no? Y, y dadas las, a veces la precariedad de, la, de, la, de los recursos que se nos ponen a mano, pues tenemos que arreglarnos. A mí, me, antes de, de pasar a la, siguiente, a la siguiente pregunta, Camila, quiero que les definas tu, tu, tu concepto de cine casero, porque normalmente el cine casero lo entendemos como el cine... Eh, que fue filmado en 8 Super 8 16 por, por las familias, pero Camila tiene un concepto interesante de, de que es para ella el cine casero. Bueno, el cine casero para mí es un cine que realmente se hace en casa, eh, pueden ser equipos, no precisamente Super 8, porque por ejemplo aquí en Bolivia es muy difícil conseguir, y es caro incluso estar trabajando con dispositivos analógicos, entonces para mí, por ejemplo, hacer con un celular o hacer con eh, handicaps, eh, para mí es cine casero, pero también es como, una, como un poco lo que dice Mecas, es como un cine de amigos, pero también de familia en el sentido de que tu familia también está ahí de alguna manera te, te colabora. Por ejemplo, en mi proyecto de Ana Tamaya. Habían estos pancitos como el pan de muerto, pero de aquí de Bolivia, entonces mi mamá me ayudó, entonces está en el departamento de arte, ¿no? De mi cortometraje, entonces pienso que ese es el cine casero, ¿no? Algo que se hace en casa. Fantástico, fantástico, Camila. Y ahora sí, bueno, ya, parece bueno, es que Marcela puso el dedo en un renglón que, que sí nos... Sí nos sí nos pesa un poco esta cuestión de, de los apoyos, pero bueno, no nos vamos a ir por ahí, porque no, no se trata de quejarnos. Más bien, eh, o sea, ¿por qué hacemos cine experimental? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo difunde? Digo, ya lo mencionó, no, no, no vengo a ser comercial de ultracinema, pero sí, llevamos 10 años difundiendo, tratando de abrir espacios, tratando de generar eh, justo esta difusión, tratando de abrirle la puerta a gente talentosa como, como todas ustedes. Pero pues no, no, no basta, ¿no? No basta. Digo, a, agradecemos, ahorita estamos aquí de, de colados en el Facebook de una de las escuelas más importantes de, de, cine, de cine de Latinoamérica, pero hasta donde yo sé, no, las clases de cine experimental no son tan experimentales, o bueno, ya, ya me contarán, pero hasta donde yo sé, no son tan experimentales. No hay, no hay, en general en las escuelas de cine, no hay este acercamiento, no hay esta apertura para para siquiera conocer, ¿no? Mucha de la, de la gente que hace cine tradicional siente escosor y le da roña cuando oyen la palabra cine experimental y lo quieren lo más lejos posible. Y desafortunadamente luego esa es la gente que decide a quién se le dan los apoyos eh, de las becas y del Fonca y del gin y de las arañas, ¿no? Pero bueno, ¿quién, o sea, para, ¿para qué hacen cine experimental ustedes? ¿Qui, quién, ¿Quién esperan que lo vea? o ¿Por qué se metieron en este brete? Ahora sí, ya levanten la mano, ya, ya, ya me cansé de estarlas señalando con el dedo flamígero. Entonces, no sé, alguien, alguien quiere aventarse al ruedo. Ya estoy entrando en calor, ¿eh? o sea que ya viene lo bueno. Venga, Marcela, ¿tú qué dijiste que, que no? Ah, bueno, Gisela, perfecto, eso me gusta. <risa> Yo empecé haciendo lo que hago para mí, la verdad. Como que nunca, y para Internet, como para regalarlo, compartirlo para mis amigos, para mis parejas, para no sé, como que compartirlo con esas personas y de ahí pues se fue expandiendo. Y hoy en día yo creo que hago cine pues para morritas, la verdad como que para <risa> mis también, ¿no? Pues para mis amigas, para la comunidad feminista, para la comunidad este también. Creo que es muy triste, pero pues al final entre nosotros terminamos siendo como nuestro público, entonces pues creo que uh, yo al inicio no lo pensaba como, ah, esto va a ser, o siquiera va a salir más allá de mi computadora, ¿no? Yo creo que um, era algo muy personal y poco a poco se ha ido convirtiendo también pues en una especie de, de voz, ¿no? Como de querer um, tocar otros temas, querer acercarme a, otro, a otras personas, a, a que ahora sí tener la motivación de que se vea, ¿no? Con llegué bien, pues, esa era totalmente la tirada, ¿no? Que se, que se viera un montón, que pudiera llegar a todas las mujeres posibles. Y, pues, ahorita sigo sobre esa línea. Y, pues, eso, creo que debe abrirse más allá de nosotras, nosotres, y que se vea, y que lo puedan ver otras personas, ¿no? Que lo puedan ver niños, que lo puedan ver este, familias, que pueda ser algo también... Pues, digerible o accesible para todas las, de, para pues, para todo público no yo creo que al final este ya son muy pocas las obras que están hechas como para solo una élite o, o luego esto es lo que se piensa no como decías de que a, a muchas personas del cine tradicional convencional pues les daba como que ah, experimental no pues, Creo que ahora ha cambiado mucho este contexto. Hasta creo que se dio la vuelta y ahora es como, ah, haces experimentar, wow, qué interesante. Creo que se está, se está cambiando ahora eh, ese papel y eso creo que está muy chido. Bueno, sí, la, la pandemia ha obligado, entre comillas, a muchas personas a voltear a ver otras formas de hacer cine sentados en su computadora, ¿no? Por ejemplo, que no los, no los podía no podían juntar su club, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Claro, todos los estudiantes de cine, pues yo creo que ahora tuvieron esa, ese acercamiento, ¿no? De, pues no estamos en, en set, no estamos en las aulas que tienen pues todo, que tengo aquí un celular, una handycam, este, mi cámara web, entonces pues creo que ahí se, se está haciendo un poco de apertura hacia eh, pues, mostrar estos trabajos, ¿no? Buenísimo, Gisela. ¿Tenías levantado la mano, Valeria? Yo te vi. Sí, eh, creo que hoy, bueno, justo si hablamos de quién ve el cine experimental, creo que también hay que situarnos, ¿no? En, en qué es lo que queremos producir. Creo que es muy, muy importante para nosotras como creadoras tener claro ese punto, ¿no? Porque para, para nosotras, eh, debe ser muy importante saber qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos hacer cine para las masas o queremos hacer arte? Ese, ese creo que eh, eh, tiene que ser un, un punto muy importante en, en, en cuanto a las decisiones que tomamos de acuerdo a lo que producimos. Porque... Mm, <coughs> Podemos crear cosas de, de la forma convencional y obviamente creo que no va a ser difícil que lleguemos al, al público que queremos, ¿no? Que, que la gente nos mire, que la gente reconozca nuestro trabajo como directoras, que... Eh, eh, la, las salas, las productoras se acerquen a nuestro cine, porque estamos haciendo un cine que funciona, ¿no? Para las masas. Y creo que esa es una de las razones por las cuales en las escuelas de cine no hay este acercamiento a, a, a, a dar clases de cine experimental, porque es eh, eso se refiere ya más a, a un desarrollo como autor. Yo creo que eh, si bien este pues una que no es ninguna estudiante de cine, ¿no? Y bienvenida, que me, me da mucho gusto que me den la bienvenida en esta escuela, ¿no? Y para, para, para compartir, ¿no? Eh, siendo que yo no soy una cineasta, ni siquiera no he estudiado cine y tampoco es mi oficio, ¿no? Eh, Creo que es muy importante que nos demos cuenta para, para quién estamos haciendo cine y, y, y, que, y que seamos realistas también en cuanto al consumo que se le da a nuestros productos, ¿no? Porque, y si les vamos a llamar productos, porque eh, eh, creo que a veces nos peleamos mucho, ¿no? Con cómo con cómo, es que la gente no quiere ver cine experimental o la gente nos acerca al cine experimental, pero creo que si bien estamos, o sea, si estamos generando un produ, una producción, una obra, pues el arte no está hecho para que le llegue a todo el mundo y no está, y no, no lo digo en el sentido en que no debería de verlo todo el mundo, sino que más bien no todo el mundo está dispuesto a... a a pues aprovecharlo de la manera en que nosotras queremos, ¿no? Y ese tal vez es el capricho de que tenemos hoy en día. Eh, eh, yo sinceramente creo que hay que, hay que definirse como, como creadores y saber um, el público al que estamos buscando, ¿no? Porque yo hoy día no creo que lo que esté produciendo esté hecho para, para formar parte de una, por ejemplo, de... De una tira de materias, ¿no? O sea, creo que la gente que estudia cine tiene una visión, ¿no? Muy particular y peculiar del, de lo que quiere lograr y, y del, del, de, las, de la hazaña, ¿no? <risa> que va a ser para ellos producir una película y, y creo que hay que estar muy claras, ¿no? De, de hacia dónde vamos a dirigir nuestra obra, la vida que queremos para nuestra obra y sobre todo hay que, des, hay que separar, ¿no? También creo que... Hmm, nuestro deseo y nuestro fetiche, ¿no? Como creadores también, porque pues al final de cuentas somos humanas, ¿no? Y tenemos ego, tenemos este, este pretensiones, ¿no? Cuando, cuando generamos ciertas cosas. Y si bien podemos, podemos empezar a hacerlo desde, desde la intimidad, ¿no? Desde, eh, eh, desde, desde lo cotidiano y lo nuestro, creo que... Eh, no podemos esperar que el público y, sobre todo, el público y la mas las masas, eh, eh, se vuel vuelquen la mirada a, un, a este cine que, pues, no está hecho para eso. No está hecho para que comas palomitas mientras lo ves. No está hecho para que te sientes en el cine y después llegues y, y digas, ah, pues, estuvo buena, no sé pues, eh, actuaron bien o no, o lo que sea, ¿no? Ese no es el tipo de conversaciones que queremos generar como, como creadoras de videoarte o de cine experimental o de cine mutante, ¿no? Eh, creo que a, es muy importante que, que definamos eso pa, por nuestro propio bien, porque... Eh, Hemos sabido de muchos creadores y de artistas, de pintores que eh, incluso quitaban sus obras ¿no? de donde estaban porque no soportaban que la gente se burlara de, de esa nueva corriente, de esa nueva expresión que ellos tenían, de, de cómo la gente eh, pues, eh, reprueba ¿no? estas nuevas expresiones porque no está hecho para la masa, no, no está hecho para, para que todo el mundo lo vea y a todo el mundo le guste. Creo que eh, es muy importante para nosotras saber esa diferencia y saber eh, pues la capacidad que tenemos para producir. no Yo eh, creo que si este, me, me, me, me entrenara en ello, se, podría ser capaz de producir una película... Eh, en forma, ¿no? Como digamos de un, de un cine tradicional y tal vez, y como les decía, ¿no? El público tal vez se acerca a esa película de la forma en la que se acerca al cine convencional, pero, pero yo como pues Valeria, yo queriendo hacer video experimental, yo queriendo eh, incluirme, ¿no? en estas, en estas prácticas, pues sé perfectamente que mi lugar está en producir arte y y compartirlo y escuchar ¿no? qué es lo que tiene que decir la gente sobre eso, pero también estar, estar cierta de que, de que no a todo el mundo le va a gustar, no todo el mundo va a creer que lo que hago vale la pena. Y creo que, como les decía al principio, eh, si bien no es como de que hay que, hay que eh, redimir todo esfuerzo a lo que diga el público, eh, hay, hay que saber ¿no? y, y, y, y, y ser autocríticas con nuestro trabajo, porque creo que eso es, la, eso es lo más importante ¿no? de, de, de producir obra, saber lo que estamos haciendo, ser humildes y, y escuchar ¿no? qué que que nos decimos a nosotras mismas de lo que estamos produciendo. Y eso creo que es súper importante para saber qué público, quiénes van a estar viendo nuestras películas o nuestros videos. Creo que eh, eh, tenemos mucha, mucha, este, tenemos ahora la facilidad ¿no? de compartir nuestro trabajo de muchas formas, en redes, en, en internet, eh, como en la sala que tiene Ultracinema, ¿no? que este, en Show, por ejemplo, ¿no? o en otros festivales que nos abren las puertas ¿no? para compartir este, este, nuestras producciones con el público. Pero sin duda eh, es, un, es un cine que pues no cualquiera eh, consume y creo, que, y creo que eso está bien. O sea, yo creo que, que yo no pretendo hacer ningún producto para las masas, ¿no? Y no pretendo que, que lo que yo haga eh, le guste a todo el mundo. Y de hecho todo lo contrario, me, gusta, me encanta la idea de que haya gente que lo aborrezca, ¿no? Y que... Y que y que no le parezca ¿no? la forma en que yo trabajo. Y, y eso para mí está bien porque también va a significar un crecimiento eh, en cuanto a la técnica y en cuanto a, a la forma en la que yo entrego mis trabajos, ¿no? en, la, en, la, en la que entrego mi obra. Y creo que eh, es muy importante eh, eso, definirnos y, y estar ciertas ¿no? de, de dónde estamos paradas y qué es lo que queremos. Uh, muy bien, Valeria, gracias. Yo, no, bueno, a, antes de, de, de continuar con, con, con el resto de, de ustedes, yo te, te tengo que decir que desde, la, pues ahora sí que desde mi punto de vista como festival, eh, a mí sí me interesa que más gente vea el cine experimental, a mí sí me interesa poder tener las herramientas para poder ofrecer el cine experimental a más personas, y, y no se hace tanto por, como, como tú lo dices, o sea, sí, de hecho a mí hay parte del cine experimental que me aburre grandemente. O sea, yo por eso no programo las películas del festival, siempre invitamos a alguien, ahora hay un equipo que está dedicándose a eso, porque habría películas que yo no hubiera puesto en cinema pero bueno, no se trata de, de eso, se trata de justamente de darle apertura a todo tipo de propuestas que es la, que, lo que enriquece el, el festival. Pero sí te digo que estamos, pues, en estos 10 años hemos estado trabajando eh, pues, muy fuerte por lograr tener condiciones más o menos equitativas con otros festivales que ofrecen otras propuestas que son igualmente aborrecibles, ¿no? Digo, películas de, de, de superhéroes hay por montones y hay muchas que son absolutamente aborrecibles y que se hicieron con presupuestos extremadamente superiores y que ni siquiera en nuestra vida los veremos jun todos juntos. Entonces, de repente, no, no, no yo sí perdón que meta mi cuchara, pero yo sí, como, como festival, sí tenemos esa misión, que más gente lo vea, ¿por qué? Sí, o sea, Porque... la, misión, la misión existe, o sea, yo no, yo no estoy, o sea, creo, no me malentiendan, no o sea, yo no, yo no pretendo que no le llegue a todo el mundo, de hecho, también me parece, y muy importante, que la gente que no sabe que le gusta el cine experimental lo exacto. Eso. y eso es súper importante. Justo por eso. eso es Uh -huh. Hay mucha gente que no lo sabe, como yo, yo era una de esas personas que no tenía idea de por cómo funcionaba esto, ¿no? Y no sabía, no sabía que había VJs, no sabía que había live cinema, no sabía que había cine, este, este, intervención de filme, ¿no? Y que la gente llevaba sus proyectores y que hacía este cine expandido, yo no sabía esto. Y claro que, o sea, mucha gente hoy en día podría, podríamos estarnos perdiendo del gran director o directora o directore de cine experimental porque no lo conoce y claro y, y créeme que yo eh, mi punto no es que la gente no sepa del cine experimental claro que sí yo quisiera que todo el mundo supiera que existe pero sí, pero y que es maravilloso que es maravilloso pero no pero no es para todos los gustos y creo ¡Oh! que y, y no es y, y el propósito del cine experimental no debe ser gustarle a todos y ese es, ese, es, ese es realmente mi punto, ¿no? Yo, ya, no, yo ya, ya. no estoy en contra de que se conozcan, ¿no? De hecho, estoy muy ah, sí, porque estaba a punto de apuntarte <ríe> en mi lista negra porque... <ríe> no, <ríe> no, no, es cierto, no es cierto. No, está bien. Y, que, y digo, qué bueno que sale el tema porque justo eso, o sea, eh, eh, eh, o sea cualquier cine, ¿no? O sea, hay, hay, hay cines, hay tipos de películas, hay directores que simplemente los aborrecemos, ¿no? Actores, partes, y está bien sin experimental pero la, la, la cosa es poder tener perdón digo, tal vez en el futuro les va a encantar, ¿no? tal vez eh, como en Back to the Future, así sus hijos les va a encantar esto, pero ustedes no están listos, Eso está bien o sea, pero no, pero no hay que clavarnos, ese es mi punto, o sea yo creo que, creo que es, y sobre todo en el cine de vanguardia, pues, ¿qué esperamos, no? Que a todos les guste el, el, lo que estamos haciendo hoy día porque es nuevo, no va a pasar, ¿no? O sea, que es, va a pasar como en la pintura, en el impresionismo, o sea, a la gente no le gustaba eso y le, lo consideraba una falta de técnica y una falta de, de pues, de composición y de todo, el, todo lo que significaba hacer pintura. Y hoy en día, pues, es, una, es algo que veneramos mucho, ¿no? Y que, y que tenemos grandes maestros de, de, esas técnicas, pero pero mi punto es ese, no, o sea la gente no le va a gustar y ese no debe ser el, el, el ese no debe ser el proyecto del cine experimental porque ese cine ya existe buenísimo vale está bien ya te perdono <risa> es cierto <risa> eh, al, al, chicas alguna de ustedes quiere quiere ahondar sobre este tema venga, yo, yo, puedo ahondar, andar, ¿no? La pregunta era ¿quién ve eh, Cine Experimental? Eh, sí, ¿verdad? Eh, pues yo creo que, aparte de las creadoras y sus familias, como ya dijeron, creo que, por ejemplo, hay este, galerías y museos que, eh, que, apo que apoyan al Cine Experimental en contraste con las salas de cine, pero también creo que quien ve sin experimental son aquellas personas que quieren y buscan formas más críticas de relacionarse con lo que consumen visualmente. Y también creo que quien ve sin experimental son aquellos que buscan inspiración o aquellas o aquellas eh, y quieren generar nuevos lenguajes visuales. También creo, por ejemplo, que pueden ser personas que, como yo, tuvieron malas experiencias trabajando o acercándose al cine convencional o al cine comercial y buscan otras formas de relacionarse con el quehacer y la distribución y el consumo cinematográfico. También creo que quien ve cine experimental son personas que buscan... Eh, el control de los métodos de producción, ya sea para cine o para otras formas, eh, desde eh, soberanía alimentaria se me ocurre, hasta los mismos proyectos creativos, porque creo que el cine experimental muestra las entrañas y no solo trabaja con eh, formas de producción que, otro, que otras... Eh, personas o gremios consideran obsoletos de forma creativa, sino que está generando sus propios medios de producción constantemente. En ese sentido, creo que el cine experimental es muy rico y tiene mucha potencia y puede eh, pues tener eh, incidencia más allá de la que está teniendo actualmente. Fantástico, Marcela. Pues, eh, no, no, este... Digo, no sé si alguna de ustedes quiera ahondar en este... Ah, a ver Camila, sí. perdón. Ay, perdón. Eh, bueno, pienso que también los internautas, los y las y les internautas, porque eh, hay muchas piezas de videoarte o de cine experimental que trabajan lo abyecto o temas perturbadores y se viralizan y justamente son como estos... O sea, son como casos muy extraños, ¿no? pero me parece así como interesante hay, no sé, hasta hay como clásicos ya de estas como leyendas urbanas, podría decirse, por ejemplo, no sé si conocerán alguna, eh, pero me parece que es igual, es como una manera en la que se consume sin experimentar que tal vez no dimensionamos todavía muy bien, especialmente con obras que trabajan cosas muy perturbadoras, ¿no? Eh, eso por un lado y pero por otro lado sí pienso que hay estos como impedimentos tal vez que tenemos al menos aquí en Bolivia los espectadores no están acostumbrados mucho a un cine distinto y algunos espacios pequeños como el Radical han sido importantes como para difundir un poquito eh, obras distintas, por ejemplo, vi eh, un cortometraje de Gisela, eh, lo vi aquí en La Paz, y creo que es como un, una labor así medio heroica que tiene muchos espacios chiquitos ¿no? de, de difundir. Eh, y creo que también es que los espectadores no, no son tontos, pero sí están de alguna manera condicionados a, cier a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el, las redes ahora cada vez se vuelven más rápidas y como que el cerebro también se acostumbra a ver todo más rápido y con cierta estructura. Y no, no lo digo como viejita quejándome de qué mal esas cosas, ¿no? Pero sí, digamos que esos, esas cosas también como que... No digo que precisamente nos perjudiquen, pero sí, digamos, están ahí interviniendo ya para crear Cine Experimental o para quitarnos todavía más espacio. <ríe> creo que un poco de ambos, ¿no? Eh, yo creo que el TikTok ha preparado a mucha gente para hacer Cine Experimental sin saberlo y consumirlo sin saberlo también. Entonces, ojo, aguas ahí. Porque ese también es un, un, un, un agujero negro en el que yo no me he querido meter, pero bueno, el TikTok es, es, la, es el diablo. Pero bueno, Carolina. Ya, está buenísima la charla. Como que yo eh, me quedo pensando muchas cosas. Eh, y bueno, quería compartirles ahorita un par que se me ocurrieron. Una es, bueno, en cuanto a mi modo de trabajar. Eh, eso, ¿no? Como que también... Eh, Coincido con Gisela de que comencé lo pues muy personal y creo que hasta la fecha eh, sí, como que no me pregunto tanto a quién quiero llegar. Eh, a lo mejor debería, pero sí es como algo más intuitivo y siento que, bueno, siempre he creído que, que al momento de hacer una pieza... Eh, como más bien hacerlo desde la honestidad y desde ahí siento que va a haber gente que va a conectar, ¿no? Y trátese de una pieza de video, de cine o de todo tipo de arte, ¿no? De escritura, o sea, como, como eso, como que mi... Sí, mi, mi trabajo es eso, como un poco más hacia adentro, como cuestionarme todo el tiempo lo que me afecta y eso querer compartirlo, ¿no? Y eh, por otro lado, quería... Bueno, ahorita pensando en lo de los públicos, eh, compartirles una presentación que tuvimos acá en el Centro Cultural Comunitario de Totitlán del Valle. Eh, bueno, nos invitaron al aniversario a presentar una pieza de cine expandido y pues fue súper bonito, ¿no? Como en esta ocasión eh, nos invitaron a Gawar Mengol, que es un chico que hace animación de acá de Oaxaca, increíble, y eh, Iván, Iván Guevara, que hace eh, diseño sonoro. Y bueno, pues fue increíble justo presentarnos ante ese público que no hubiéramos tenido acceso de otra forma, ¿no? O sea, hubiera sido muy difícil. Y bueno, unos días después estuvo Elena Pardo también presentando su pieza ahí mismo, de cine expandido, y fue súper bonito, ¿no? Ver ahora del lado del público como la reacción de las personas, o sea, como que se me hace también muy lindo que existan este tipo de espacios. Y, y eso, solo quería compartirles en cuanto a los públicos. Pero cuéntanos, dices que estuviste como público, o sea, era, era gente que normalmente no está expuesta ¿no? A, a, al cine expandido, al cine experimental. ¿Y cómo los viste? Estaban... Increíble, porque aparte estaba musicalizada en vivo por Bruno Naum y no recuerdo quién más. Entonces, eh, pues era toda una experiencia, ¿no? Sí, así como, sí, que justamente siento que es lo que, lo que busca un poco el cine expandido, como meterte en una experiencia, ¿no? Así como, pues, uh, auditiva, sensorial, emotiva, o sea, como que justo te sumerges y estás inmerso ahí en una experiencia, no sé, como muy mágica. A mí se me hace una experiencia muy mágica eh, la, la cosa en vivo, ¿no? Y, y sí, o sea, se sentía una energía súper bonita, el espacio increíble, las personas, pues había de muchos lados, ¿no? Tanto de, de ahí de Teotitlán, pero también de la ciudad de Oaxaca. Entonces había una mezcla de, de personas, de energías, de eso, muy, muy lindo. Buenísimo. Pues bueno, vamos a... a... A dar paso en este momento a, un, a algunas preguntas de, del público. Yo todavía me faltan a mí de las que yo hice mi cuestionario, hice mi tarea. Pero bueno, vamos a, a pasar con un, un par de preguntas. Y la, la primera es de Natalia López Hernández. Dice, desde su experiencia, ¿cómo creen que el cine experimental contribuye al desarrollo cultural en nuestro país y el mundo? A ver. ¿Quién, quién quiere? O sea, ¿sirve para algo el cine experimental? ¿El cine experimental puede cambiar el mundo? Si quieren, yo les digo ya. V venga, Camila, bueno, venga. Eh, bueno, pues, en mi experiencia, al menos en este último corto que hice, Anatamaya, quería representar varios rituales que tenemos aquí de una manera distinta, porque hay una tradición oral muy fuerte y suele ser muy como educativa, o explicativa, o, o turística, entonces quería que sea más algo sensorial. Y pienso que esta, este corto está yendo a algunos festivales por fuera de mi país y creo que están sintiendo un poco de cómo se siente el ritual, y en ese sentido creo que estoy contribuyendo de alguna manera a la cultura de mi país, no solo difundiendo o explicando, sino tal vez eh, sin explicar eh, cada elemento para que sirve, de alguna manera involucrarlos, volverlos de alguna manera cómplices de una experiencia. Y bueno, yo lo tengo muy claro porque esta, por lo menos esta obra es como muy recogiendo todas estas tradiciones y repensándolas. Eh, y, y todo este sincretismo que ya les había mencionado también, ¿no? Entonces, en ese sentido sí pienso, o sea, la tengo bastante clara por la temática, ¿no? Eh, pero eso, eso les comparto. Buenísimo, Camila. A ver, Marcela. Sí, yo pienso que ayuda al desarrollo cultural desde muchos ángulos, ya sea, ya sea resguardando el patrimonio cultural o visibilizándolo como nos explica Camila, acompañando luchas, como lo hace muy claro Gisela. Eh, creo que también puede ser desde, desde mi lado eh, terapéutico o ayudar a procesos de duelo o, o otros traumas. Eh, y también creo que también eh, en general puede ayudar a salir o a pensarse uno como espectador, como no pasivo, solo receptivo de estas eh, de, esta, de estas argumentaciones como el viaje del héroe o la cenicienta que se repiten una y otra vez, en cambio de eso, eh, el cine experimental dota al espectador de una libertad en donde en una película puede haber diferentes películas dependiendo de cada receptividad, eh, vivencias y singularidad eh, del espectador. Entonces creo que por supuesto que sí. ¿Alguien más, chicas? Porque, yo... Venga, Gisela, sí. Pues bueno, un poco regresando a esto, yo creo que si bien no, nadie de aquí, o al menos creo que en el cine experimental, eh, sus vertientes no lo hacemos como para gustar o para tener como que alguna aceptación, yo personalmente pues creo que sí, como decía Marcela, y muchas gracias, pues creo que sí contribuye a, a una postura social, política y cultural, ¿no? Yo creo que sí... Eh, pues es una voz, es una, un medio de expresión para estas épocas, para este momento justo pandémico y de modernidad. Creo que, eh, digo, no es que vayamos a quedar en los anales del cine experimental, pero eh, pues creo que sí hace falta como, pues que, que se desarrolle estos justo estas temáticas, ¿no? Para que justo, pues pueda haber desarrollo... Y un avance, ¿no? Que se pueda ver también qué más podemos hacer, ¿no? Es como un reto entre en nosotras o hacia nosotras mismas, como ver cómo podemos, o yo sí me pregunto también, ¿no? Eh, especialmente en ciertas piezas, como que, como decía Valeria, hay eh, piezas que son para la masa, para compartir, hay unas que son más propias, ¿no? Como Carolina también, eh, pues que, sean, que se hacen con la intención de que sean personales, de que tal vez no se vayan a un circuito de festivales, etcétera. Yo creo que pues va eh, encaminado hacia que sí haya un desarrollo hacia esa temática y hacia las temáticas que cada una aborda. ¿no? Eh, ¿Valeria, Carolina? Porque yo no quiero hacer mansplaining, pero quiero decir que... Eh, o sea, ya desde el, el cine experimental no está hecho de, de forma, está, no está hecho porque cada quien lo hace como, como lo entiende. Pero quiero decir, cualquier cosa que tú veas de cine experimental no te va a dejar eh, así en blanco. De repente uno ve las series de Netflix y, y de repente dice, ¿qué pasó? ¿Y en qué momento? Y ya se me olvidó y la vuelves a ver. Ah, ya la vi, esa ya la vi. Porque así, así pasa con muchas producciones de repente, ¿no? Son tan, tan... Y, y ante la carencia que estamos viviendo es una crisis uh, a nivel Hollywood creativa que se están refreteando uh, y, y ahorita ya, ya van a sacar la segunda y la tercera, la quinta y la 24 aparte porque no se les ocurre cómo explotarlo más. El cine experimental, lo, la belleza que tiene es eso, que nunca te vas a quedar... Las puedes odiar, las puedes de verdad, hay, hay películas que... Uno las ve y la yo, la, las películas, confieso en esta alta tribuna, las películas abstractas, no, no las odio, pero no las entiendo, simplemente no me dicen nada, me dicen más otro tipo de películas y que experimentales más, con, con más carnita, pues. Eh, las de reapropiación, estas en donde juguetean con, con las películas de Hollywood y hacen que los personajes interactúen, esas, bueno, me fascinan. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que ahí el... el, el, el el hecho de poder eh, enseñarle al mundo que tú puedes hacer una película sentado en frente de tu computadora, es ya una gran enseñanza que el cine experimental tiene para, para el mundo. ¿no? Y bueno, Carolina hace eh, películas con materiales del archivo prelinger y ahí es una revaloración de la, de, del patrimonio audiovisual que está ahí, listo para ser reutilizado. Y, y no siga lo que hace Valeria con el glitch, con la, la decadencia, digamos, digital de, de, de, de las imágenes, entonces pues es, es una absoluta belleza, ¿no? Eh, ver cómo se descomponen para, para dentro de esa, eh, de esa que aparentemente puede ser un proceso antinatural, se, se conjugan de una manera maravillosa. Pero bueno, ya perdón, metí mi cuchara, a mí, na, a mí nadie, nadie me preguntó. Venga, Valeria. Pues yo solo quisiera... Eh, que no olvidaran bueno, que pensáramos también un poco en cómo creo que, que exista este cine de masas y que hay estos refritos y que no paren las películas de superhéroes, creo que habla más bien de, de la humanidad que de la industria y, y, y me, nos estamos decepcionando cada día más, yo creo que eh, creo que es, la gente se está alejando de, de, de los nuevos cines y del cine experimental y de, de otras expresiones de arte contemporáneo o, no, o simplemente eh, tradicional por una falta también de educación y de crecimiento como, como, pues como especie. A mí, me, a mí me parece muy, muy, este, muy alarmante también darnos, que, nos, que estemos viendo estas cosas porque creo que, creo que la escena y, y, la, y la vida de, del cine eh, refleja mucho la realidad ¿no? que, que vivimos como sociedad y creo que si bien hay muchos esfuerzos ¿no? por seguir creando contenidos que tengan valor intelectual, estético y compositivo y técnico, eh, eh, la masa, como les comentaba hace rato, pues se tiende hacia otros lugares, ¿no? Y, y creo que, que, que no podemos esperar, hablando también de, de la aportación ¿no? que tiene el cine en la cultura, pues no podemos esperar que la gente crea que no, o, o siento que también es un poco... Pues es no decir que la gente no sabe ver cine porque no ha visto cine experimental. Creo que viene de muchos lados, ¿no? Esa ignorancia que, que, puede, que puede tener o no. Eh, esa ignorancia o no que puede tener el público hacia alguna pieza, ¿no? Y, y, la, y creo que es necesario tener contexto para, para apreciar ¿no? este tipo de, este tipo de expresión y estos cines. Porque... Eh, si bien como contaba Carolina, ¿no? Hay gente que, no, que no, nunca ha tenido un acercamiento y lo ve y lo disfruta mucho, eh, no pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Y muchas veces eh, esperamos que haya una, una recepción, una respuesta del público, cuando este público no está, no está tampoco este pues muy informado, ¿no? De, de, de, de qué puede esperar del cine experimental. Y si bien hay muchas piezas que sorprenden y, y se impregnan, ¿no? En, el, en la audiencia y, y trascienden, ¿no? Para ellos y, y les inspiran a, a, a otras cosas y acercarse a otras, a, otros, a otras formas de arte incluso que no necesariamente son el cine. Eh, eh, creo que eh, te, tenemos problemas un poco más graves, ¿no? Eh, eh, respecto a eso y creo que creo que eh, para, para esperar que haya un impulso hacia este tipo de cines tiene que haber un, un trabajo muy integral en cuanto a, a cómo se maneja la cultura en el país y, y, la, y realmente que hay una gestión ¿no? en cuanto a, a cuanto a cultura, en cuanto a recintos, en cuanto a que la, que la gente se tome también en serio esta parte ¿no? de, de, de generar espacios y, y crear este eh, crear comunidad de una forma que no se vuelva tampoco un club de renegados. Yo no, yo, a mí no me gusta pensar que más bien nos estamos juntando para que entre nosotros nos demos una palmadita en el hombro, ¿no? Yo creo que más bien eh, eh, deberíamos juntarnos para, para dialogar, y como lo estamos haciendo el día de hoy, pero también para, para pensar realmente que, que, cómo, cómo es cómo se están moviendo las cosas, ¿no? Y, y de qué forma podemos afectar eh, positivamente en un, en un crecimiento integral de la, de la humanidad, porque al, al final de cuentas, ese es el fin del, del arte. Yo creo que el arte eh, lo que pretende es que eh, la humanidad trascienda de otras maneras que, que, no, que no tienen que ver con la economía, ni con, ni con el producto, ni con, ni con este. Eh, otras cosas, ¿no? Creo que de forma cultural, espiritual y este, sensible, ¿no? Eh, tenemos que, que, que integrar maneras de que todo esto valga la pena, ¿no? Y que no sea, y que no sea solo luchar porque se vea el cine experimental, sino en, el, en dar a conocer a la gente eh, todo lo que se está haciendo. De manera que ellos también lo, lo aprendan, lo entiendan y lo, y lo apropien, ¿no? Y, y, y, y lo vuelvan parte de su cotidiano, que eso, eso es muy complicado, pero a fin de cuentas creo que esa, es la, esa va a ser como un poco la tarea de la gestión cultural en México y creo que Hoy día, eh, si bien hay muchos esfuerzos, creo que hay muchas cosas muy empañales y que, y que tenemos que trabajar arduamente para que la gente realmente voltee a ver, ¿no? Y que no, lo, y que no diga que son unos locos, ¿no? O sea, o cuando fuimos a Tasco, Micha, no o sea, tú no, no me vas a dejar mentir, ¿no? O sea, fuimos a Tasco y la gente era como de órale, me siento un ratito, ¿no? Pero bueno, ya me voy. Eh, y este realmente no ha, eh, tal vez en algunos de ellos que, que llegaron a sentarse y se quedaron un ratito pues hubo este esta este esta reflexión ¿no? de, de por qué existe eso no? porque yo nunca lo había visto, porque no me he acercado, pero muchas veces no es así, ¿no? Y muchas veces se pasa de largo y, y ya no hay más, pero, pero eso tiene que ver con, con el nivel cultural y artístico que existe en México, ¿no? Y la, y la educación en cuanto a esos aspectos. Y creo que hay mucho, mucho, mucho que hacer, mucho que hacer en ese aspecto y que, y, y que al final nos va a acabar beneficiando pues a todos en, en, eh, como creadores. Sin duda, Valeria, sin duda. Y digo, otra de las cosas fantásticas y fenomenales del cine experimental que prácticamente cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, no necesitas, ya, ya, lo, ya lo han platicado ustedes, no, no, no necesitas los grandes eh, cruz, ni necesitas eh, a veces ni el catering, ¿no? Porque al que le das catering es a tu gato, a tu perro que está, <ríe> que está sentado a tu lado. Pero bueno, esa es la ventaja, ¿no? Que ahora eh, ante pues, digamos, la democratización, aunque no me gusta mucho la palabra, pero de, de alguna manera estas formas de, de, de hacer cine, pues, están abiertas a, a muchas más personas, ¿no? Pero como, como dices, bueno, sí, ahí, ahí es todo un trabajo que, por supuesto, no vamos a resolver nosotros, los cineastas experimentales, no lo vamos a poder lograr de la noche a la mañana, porque es un, es un problema más, mucho más grave. Pero, bueno, sí podemos, eh, desde nuestra trinchera, pues, seguir trabajando y seguir, eh, no quitando el dedo del renglón, no por nada, bueno, ya tenemos 10 años picándole las costillas a, a quien haya que picárselas para que más gente se, se acerque y, y, y cuando menos se dé la oportunidad de, de, de ver sin experimentar, ¿no? Digo, tan así que ahorita estamos aquí infiltrados, ¿no? En el Facebook de una escuela de cine, estamos, o sea, cuando nuestros más este, húmedos sueños hubiéramos pensado que esto iba a pasar hace 10 años yo me acuerdo hace 10 años me invitaron al al, al CCC y me pusieron una vapuleada porque me dijeron que lo que estábamos promoviendo no era cine, eso no era cine, eso, eso, eso quién sabe qué era, pero no era cine. Entonces, bueno, mira, ya cómo han cambiado las cosas. En fin, eh, vamos a pasar a otra pregunta del público que, se, que va ligada con una que yo tenía preparado. La pregunta es, ¿a dónde va la vanguardia en México en, y en el mundo? Desde su perspectiva, que bueno, mi pregunta era... ¿Cuál es la perspectiva a futuro para, para ustedes como mujeres cineastas experimentales? ¿Cómo ven, ¿Cómo ven el futuro? Yo sé que de repente puede ser muy oscuro, pero al mismo tiempo creo que la herramienta máxima del cine experimental es esa esperanza de, de hacer lo que se nos pegue nuestra regalada gana, ¿no? De poder construir las películas tal y como las tenemos en nuestro, en nuestro cerebro. Pero bueno, no sé ustedes, díganme. Venga, Gisela, venga, te veo con ganas. Uy, pues no sé, a veces esto puede ser, como dices, muy eh, desalentador, pero a la vez también, pues como que te da ganas, ¿no? De, ah, pues no importa, como tú, ¿no? De 10 años, pues si en 10 años tengo que seguirle, no importa, es, es seguirle y pues también, ¿no? Lo que decíamos, no lo hacemos para que les guste, lo hacemos para resistir y yo creo que pues sí hay pues no sé por ejemplo cuando hablaba con Natalia Beristain también de el CCC, ahora que lo mencionas pues sí lo que a lo que llegamos es esto es una nueva generación es como la pues es natural en cualquier eh, arte o en cualquier rama que las generaciones eh, modernas o nuevas vayan eh, pues cambiando la estructura no yo creo que ahora sí hay un cambio eh, pues no, no sé, como que siempre llego a lo mismo, pero pues principalmente para las mujeres, pues sí, es gracias al feminismo, ¿no? A, a partir de eso, pues hay un montón de muestras ya eh, experimentales o no, de, que incluyen cine experimental o cine eh, no convencional de mujeres, hecho por mujeres y para mujeres, ¿no? Yo creo que en esa parte para nosotras como mujeres sí hay un, una pequeña apertura que no había antes, ¿no? Que tal vez... Este, pues hemos ido ahí impulsando poco a poco y que va a durar, o sea, esto es apenas el comienzo. Yo lo veo como que es así el, el pequeño, no sé, el primer masazo para que se vaya agrietando todo y se vaya abriendo y expandiendo, ¿no? Yo creo que pues también es muy esperanzador decir como que las nuevas generaciones, que incluso ya ni siquiera vamos a ser nosotras, ¿no? Seguro van a venir otras y otras, van a poder disfrutar ya tal vez de un cine con más apertura, con paridad de género, con, que no sea patriarcal, que no sea este, eh, pues, lo de siempre, ¿no? Yo creo que eso sería para mí el escenario perfecto, pero pues ya se verá en las próximas décadas, yo creo, ¿no? Yo creo que ahorita nosotros estamos siendo como que esa pequeña punta que... Que vamos abriendo y yo estoy muy contenta de, de poder ser parte de esto ¿no? y de también poder eh, dejarle esa parte a las siguientes generaciones, a las siguientes creaciones, creadoras, creadores. Entonces, quiero pensar eso, <risa> porque también no puedes decir, ay no, pues no, ya nadie lo va a ver y va a desaparecer y a nadie le gusta. Y... Pero creo que no ese es el caso, creo que mejor apuntar hacia lo positivo, no a decir estamos haciendo, estamos contribuyendo y si esto sale bien, pues lo vamos a poder disfrutar. Sí, tienes, tienes razón. Digo, ha sido una lucha, de, pues no, no de 10 años, ha sido una lucha de mucho más, como ya lo mencionaba por ahí. ¿no? Ya de me no rendirte de... al final. Y, y digo, tan así que un, un festival pariente de, de, de la escuela ya abrió, abrió su categoría experimental, ¿no? O sea, y festivales durante la pandemia, así incluido, por ejemplo, la filmoteca, yo trabajé en la filmoteca algún tiempo, como 10 años, y pensar en este asunto de, de, de meterse a los archivos, a, a hurgar y, hacer, y darle oportunidad a la gente de, de crear cosas nuevas, era absolutamente impensable, ¿no? Y ahorita, bueno, ya está viendo esta apertura también. Entonces, bueno, ha sido así como pian pianito. Eh, y bueno, ¿alguien más quiere...? Eh, Contarnos cómo ve el futuro igual de oscuro o, o, ¿Sí? o colorido. Venga, venga, Camila, <ríe> sí. Eh, bueno, pienso, digamos, en, en, en lo actual, pienso estos problemas que a veces tenemos, como decía Marcela, de enfrentar el acoso, por ejemplo, que son estos, eh, es como algo que cuando vas a un nuevo lugar, al menos yo, digamos, pienso, bueno, tal vez me toca otro tipo que me venga a molestar, ¿no? Y es como algo que es un poco feo, pero también desde mi lugar como mujer, eh, me gusta pensar en las mujeres que me preceden, ¿no? En los sacrificios, aunque no eran cineastas experimentales, me gusta tener muy presente que, o han tenido que postergar sus sueños o se han visto perjudicadas o les han prohibido hacer las cosas que querían, o han tenido que sacrificar eh, lo que querían por sus hijos, por ejemplo. Entonces, me gusta tener eso muy presente no y tratar de honrarlas también con mi trabajo. Como que siento que cuando yo lo estoy haciendo, también lo estoy haciendo por ellas, ¿no? Al menos eso... Me, me parece bastante como bonito, como una fuerza también que, que, que me impulsa y tal vez algunas de las compañeras también les pasa eso un poco como experiencia, ¿no? de sentir que muchas veces pueden hacerte de menos porque eres chica, pero recordar esa fuerza que han tenido las mujeres eh, en tu historia familiar o cercana o íntima, ¿no? que han tenido esa fuerza para enfrentar también esos obstáculos. Sí, sin duda Camila, eso está súper está lindo, como decías tú, no necesariamente en el cine experimental, allá en Bolivia a lo mejor eh, puedes hacer estas figuras, pero en México, bueno, eh, es, es, es bastante notorio y tengo que decirlo que los últimos, los últimos años la gran cantidad de trabajos mexicanos eh, han sido hechas por mujeres. La, la selección de cine experimental mexicano que, que compartimos cada año, eh, resultado de la selección oficial, eh, en gran medida siempre está compuesta por, por trabajos de, de mujeres. Y bueno, tenemos por supuesto grandes exponentes históricos. Jimena Cuevas, por supuesto, que, que estamos haciendo un, un homenaje eh, en esta edición de, de Ultracinema. Paula Weiss, y eh, eh, Sara Minter, bueno, un montón de, de, de, de mujeres que, que nos han precedido y, y bueno, pues aquí está otra, nueva. Ya, ya mencionaron digamos, un, que sería una especie de generación antes de ustedes, ¿no? Elena eh, analiza su eh, está, estamos yo, yo sí pienso que estamos como en, en una época dorada de alguna forma de, del cine experimental y eso es gracias al trabajo de, de, de, de personajes como como ustedes y, y bueno, eh, no sé, alguien más quiere platicar, ya casi llegamos a las dos horas, entonces yo creo que ya nos van a empezar a correr, pero bueno, <risa> vamos a terminar, si quieren, con esta ronda y, y seguimos con um, las preguntas del público ya para, para, digo, yo por mí me quedaba, ya saben que... Pero igual nos cierran la puerta y lo que podemos hacer es trasladar después esta conversación al podcast nada original, por ahí, para quien, para quien no lo conoce, hacemos un podcast semanal desde Ultracinema, donde todas estas eh, grandes eh, colegas ya nos han acompañado en múltiples ocasiones. Y digo, no quiero que se convierta esto en una excursal, pero bueno, más bien vamos a seguirle. Pues yo creo que eh... Como hablábamos justo en el podcast esa vez, creo que el, el, la posibilidad de que ahorita estemos especulando sobre el futuro del, del cine experimental nos, se vuelve muy esperanzador. El simple hecho de que no sepamos qué es lo que va a pasar, creo que nos habla de que pues hay un futuro por delante, ¿no? Y creo que si bien hay, hay este, como mujeres hay mucho que hacer, también creo que tenemos que ser muy autocríticas con, con, con la forma en la que nos estamos desenvolviendo en este medio. Eh, hay que tratar de, de si bien eh, eh, esforzarnos ¿no? porque nuestras piezas este, pues representan lo que nosotras vivimos, porque ese, ese creo que es más bien un poco el propósito de, de como creadoras, mostrar una, una parte de nosotras, dejar una parte de nosotras en, en, este, en, en cada pieza. Eh, creo que debemos dejar que también nuestras piezas tengan una vida propia ¿no? y, que, y que haya una, un futuro también para, para todos en, en, en, en, en cuanto a la creación. Yo... No quiero, no quiero ser contreras, pero sinceramente creo que la paridad es algo que eh, para el arte no, no representa lo que, debe, lo que representa en sociedad. Creo que la paridad, eh, lejos de democratizar, eh, mmm, nos da un handicap que yo no creo que necesitemos. Y creo que nosotras como mujeres no necesitamos ningún, ningún, eh, eh, eh, ningún trato especial, ningún eh, creo que y sobre todo nuestras piezas, porque más allá de, de quiénes somos nosotras, yo creo que hay que hablar de nuestras obras, ¿no? ¿Qué es lo que estamos plama, plasmando en nuestras obras? ¿Eh, ¿Quiénes son esas obras? ¿Eh, a, do, ¿Qué han vivido? ¿Qué viven? Qué, eh, ¿Hacia dónde van? Y creo que eh, eso, para mí, personalmente, es, este, es, el, es el logro que podemos tener como creadores en general. Hombres, mujeres y todo lo que lo que haya y lo que venga, ¿no? Eh, creo, que, eh, creo que tenemos que, eh, si bien hay un, hay un proceso de transición, ¿no? En el que claramente, pues, el feminismo está visibilizando, ¿no? Es cierto. Eh, algunas conductas y, y situaciones que se dan y claro que existen y hay violencia de género y sigue existiendo y la vivimos y la vivo también. Eh, creo que tenemos que... Eh, quiero, quiero ser cuidadosa también con lo que digo porque no pretendo ofender ni, ni, ni descalificar ¿no? un movimiento que, que representa una parte ¿no? de las mujeres, pero que personalmente no me representa a mí y no yo no soy yo no formo parte creo que tengo una postura crítica del feminismo yo no no creo que no debe existir no creo que creo que creo que existe por una razón muy importante y por varias razones muy importantes pero creo que tenemos que aprender a separar la obra de la creadora y del y le creadores entonces, creo que eh, tenemos que dejar que nuestras obras vivan por sí solas y que experimenten el mundo por su propia cuenta. Al final, al final creo que nosotras, porque somos nosotras ahorita, eh, eh, me gusta decir eso, parimos una obra y la, y la exponemos al mundo y esa obra tiene, tiene su propia vida, ¿no? Y, y tiene su propio medio y, tiene, y existe de, de una forma aparte de mí. Y yo, si bien dejo una, un pedazo de mí en cada una de mis piezas, esas piezas no son yo. Y no soy, y no, no soy yo, Valeria la mujer, ¿no? Eh, eh, mis piezas son ellas y existen por sí mismas y creo que merecen estar en los en cualquier espacio que el que el que merezcan que realmente merezcan y que realmente eh, pues califique y creo que nadie me debe ninguna solemnidad por ser mujer y ni menos a mi obra no o sea creo que creo que tenemos que aprender uh, muchas cosas y, y creo que hay, hay que te digo quiero quiero ser cuidadosa porque no, no, mi intención no es ofender ni, ni, ni eh, eh, contrariar, ¿no? Eh, más bien quiero que poner sobre la mesa eh, este, este tren de pensamiento que me viene envolviendo desde que me invitaron, ¿no? O sea, porque conozco el trabajo de algunas de ustedes, he visto, he visto la post la, y conozco la postura que ustedes tienen. Creo, muy, creo en, en, lo que, en lo que hacen y en, en, en, el, en, en la postura que ustedes también toman, que es muy válida, pero creo que la paridad eh, no, no es el camino. Para mí creo que, creo que significa otra cosa y la paridad debe existir en otros ámbitos, pero no necesariamente en el arte. Entonces creo que creo que hay que... Hay que, hay que ser críticas, eso es, eso es, eso es eso en general. Creo que esa es mi visión. Creo que yo hoy día tengo esta esta postura y no, no estoy negada a, a cambiarla. No? Y creo que todas debemos estar en, en ese plan, en, en escuchar, en, en, en tomar con humildad cada una de las, cada una de las posturas y y no escuchar para responder, sino más bien escuchar para realmente crear un diálogo, ¿no? Y que, y que algo nuevo venga después de esto, ¿no? Y que avance, que, la, que las cosas avancen, que, que hayan muchas oportunidades para todos. Y, y sí, creo que, creo que nuestra labor hoy día es esa. Eh, eh, sí posicionarnos, sí tener una sí tener una voz, ¿no? Y, y, y, y sí este, acudir, ¿no? A nuestro sentir, porque pues claro, somos mujeres, mi arte es femenino porque soy chica y eso no va a cambiar, ¿no? O sea, y, y, pero, pero creo que hay que ser muy, muy, muy precisas en, en, en, en cómo tomamos eh, las posturas de los demás cómo escuchamos es, eh, estas, estas posturas y, y qué tenemos que aportarles, ¿no? cómo, cómo compartir eh, de forma que vaya que propicie un, una, un avance ¿no? y que no sea más bien una forma de solo discutir y, y volver interminable una, una conversación, ¿no? sino más bien eh, escuchar, poner atención, eh, ser autocríticas y, y, y, y avanzar, y crecer, y, y eso creo que, creo que va a ser el paso más importante que tengamos que dar hoy día como, como mujeres también. Eh, eh, crecer, escuchar, eh, y, y ser humildes ante, ante, ante la, la realidad que cuando, se cambia todo el tiempo, ¿no? y, que no, y que no hay una... Vaya, pues todo, todo, toda postura es refutable y todo todo y todo discurso también es, este, eh, eh, cuestionable, ¿no? Y, y hay que, hay que, hay que abrir las orejas y, y, y ponernos en un plan en el que exista el diálogo y no solo contestemos con, con o, o pongamos una barrera, ¿no? Creo que ahorita lo más importante es que mantengamos el diálogo abierto que haya que haya participación de todos y que, y, que, y que se busque eso que, que haya que lleguemos a un, a un fin común que valga la pena para todos mm, perdón tal vez un poquito respondiéndole a valeria yo creo que, o sea, yo concuerdo en esto de no buscar una paridad, me parece que eso es como una mentira muy diplomática y que no resuelve absolutamente nada, pero también creo que sí es importante como que sí reconocer también que sí hay cosas que no son iguales, ¿no? O sea, y no me refiero solo a espacios, porque sí, más bien... Me veo yo muy beneficiada por ser mujer, me da muchos espacios, pero sí también está esto que incluso lo tenemos muy internamente, que tenemos que asumir ciertos roles y ocuparnos de ciertas tareas eh, que a veces no nos dejan hacer nuestras obras también, o sea, y, y ya hablo de lo cotidiano, no solamente ya de, de, de cosas técnicas, ¿no? Y creo que sí, eso es algo que a veces sí tenemos que olvidarnos de, de nuestra familia y, y de nuestros amigos y de nuestras parejas y de todo para sí hacer lo nuestro, ¿no? Cosa que me refería también a mis, tal vez como de, decirlo de alguna manera, a mis ancestras, porque ellas no, no tuvieron esa opción de decidir, ¿no? Y eso es algo que el feminismo también sí ha abierto el camino, a pesar de que tampoco pienso en hacer una obra feminista en mi caso, pero sí creo que es válido hacerla. Pero sí creo que sí es necesario darnos cuenta también que sí hay esas cosas culturales que obstruyen también nuestros nuestros procesos creativos, porque es la verdad muchas veces por cuidar a otras personas ya no hacemos lo nuestro, al menos es alguna vez me ha pasado eso, ¿no? Y bueno, nada más aclarar que esta mesa se pensó así, no porque ustedes necesiten esta tribuna como tal, sino porque, con lo que decía, hemos detectado que en los últimos años la creación experimental mexicana está eh, representada por, por, por chicas, ¿no? Por mujeres y con temáticas muy diversas, con perspectivas muy diversas, lo cual a mí se me hace, me vuela la cabeza, ¿no? O sea, yo estoy fascinado con descubrir, eh, de alguna manera no me quiero adjudicar ese logro, pero el festival sí como que ha ido descubriéndolas, cada una de ustedes en, en distintas etapas, y eso está fantástico. Entonces, por ahí fue que cuando me, me dijeron, eh, organizamos una mesa de diálogo sobre cine experimental, lo primero que pensé es que tenemos que platicar con, con, con, con las chicas porque tienen cosas muy interesantes que decir. Y bueno, pues ya vamos a llegar a las dos horas, yo creo que ya es tiempo de irnos eh, despidiendo. Eh, preguntan por ahí que dónde encuentran sus proyectos, ya nos compartieron acá en el chat interno sus, sus redes, no sé si alguien del de acá de la organización nos puede hacer favor de compartirlos a su vez en la en, en, en el chat del Facebook eh, y bueno vamos a despedirnos con una pregunta que me pareció muy, muy, muy interesante del público María Altamirano que digo ya le hemos ido hablando aquí yo espero que esto le despierte la conciencia a la gente sobre la importancia del cine experimental pero bueno ustedes Pregunta María Alta Mirano, si ustedes piensan que el cine experimental puede ser una herramienta para despertar conciencias. ¿Qué tal? Venga, Marcela, venga. Ya te vi que tienes ganas. <risa> um, pues sí, por supuesto, como ya lo hemos hablado un poco en estas horas, eh, el cine experimental... Eh, invita no solo a, um, a desarrollar nuevos lenguajes con una forma propia, casera, independiente, autónoma, política, feminista, sino eh, anticolonial, eh, sustentable, etcétera. O sea, no Ecológica, solo... antipatriarcal. Exacto, eh, no solo el cine experimental nos da todas estas eh, ramas, tentáculos, eh, posibilidades de, de hacer cine desde la comodidad de, de nuestras salas, como ya también lo, dije, lo dice Micha, que creo que eso puede ayudar mucho a la neurosis, solo, solo rápidamente, ¿no? Si tenemos neurosis porque estamos encerradas, encerradas en pandemia, pues hacer un poco de obra creativa siempre libera. Eh, entonces, por ahí, obviamente, transforma conciencias transforma conciencias a la vez que se está preguntando qué es este cine hegemónico que nos adormece o, de, o donde se muestran estos roles de género que nos oprimen o donde se muestra este altecimiento, en, enaltecimiento al consumo o donde se muestran este, la figura eh, de solo un, un protagonista o una protagonista y entonces la comunidad queda anulada. Eh, y entonces en eso también puede transformar conciencias, ¿no? Eh, en, en la forma en que se hace el cine experimental, colectivo, eh, eh, colectivamente, comunalmente, ¿no? Desde, desde el compartir, desde el apropiar, desde una economía de la imagen, desde una forma horizontal. Entonces, por supuesto que sí despierta conciencias y puede ser herramienta tanto... Eh, educativa, como eh, emocional, como eh, catártica, etc. Fantástico, Marcela, te vamos a contratar para que hagas un eslogan de, del festival, porque en realidad lo resumiste, lo resumiste bastante bien. No sé si alguna de ustedes quiere a, a, ahondar en esta idea o, eh, o simplemente decir un comentario como para ir despidiéndonos de esta maravillosa conversación. Ustedes díganme. Venga, eh, Carolina. Yo, sí, un poco ya resumiendo las últimas preguntas. Eh, pues sí, o sea, yo sí también creo que, que el cine experimental es una herramienta increíble y poderosa para muchas cosas. Como ya platicábamos, es una ventana a otros mundos. Eh, me gusta también esta idea de romper o expandir fronteras, eh, también de crear comunidades y de generar nuevas preguntas. Entonces, bueno, por ahí también eh, complemento la, la pregunta pasada de hacia, hacia el futuro. Yo la verdad, pues sí, me gusta ser optimista. <risa> y bueno, yo veo el futuro. Eh, pues eso, como que justo me parece importante eh, generar comunidad, ¿no? Y, y creo que... Eh, pues sí, me gusta pensar eh, también en mi propia práctica, que, que estoy aportando una semillita para... O sea, como que mi... Una de mis luchas ahorita, pues también es eh, fomentar que trabajemos con archivos, ¿no? Con material de archivo. Entonces... Pues un poco también por ahí va mi, mi propuesta y, bueno, mi apuesta también, ¿no?, de que en el futuro pues haya más acceso a archivos, que podamos, eh, pues sí, como, como apropiárnoslos y trabajar con ellos y pues darles un hogar, darles una voz y bueno… Eh, eso, creo que en grandes rasgos, como que me quedo con muchas preguntas y, y eso, increíble la charla. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, gracias Carolina. Eh, Gisela, ¿quieres como cerrar? Eh, pues, <risas> yo les agradezco por la invitación y pues regresando un poco a también las pláticas que estábamos diciendo yo creo que pues el futuro lo estamos construyendo y pues no hay que limitarse no ni autolimitarse, creo que hay que más bien al contrario y también pues salir de esta idea de que el experimental o que esta idea mesiánica no de que nosotros venimos a enseñarles y la gente tiene que eh, aprender a ver sin experimental yo creo que es más bien aventarte y hacerlo y pues mi forma de cerrar también sería pues eso, ¿no? Ahorita hablábamos del feminismo y del no feminismo y todo eso, pero al final pues estamos aquí todas y se abre para todas, ¿no? No es como tú sí, tú no. Entonces yo creo que es abrirlo y pues no sé, creo que al final eso hace que nos encontremos más, ¿no? Y que las pláticas sean más diversas, que haya diferentes puntos, ¿no? De vista, como, así como hay diferentes y así como son de variadas nuestras obras, yo creo que más bien sería eso, a alentarlas, a alentarlos a todos los que nos están viendo, a que se atrevan, a que se acerquen, que nosotros no tenemos la verdad absoluta, ¿no? ni, ni cerca, más bien que vayamos, que nos acerquemos, que vayamos investigando y que si estamos realmente comprometidas con lo que hacemos, con nuestro trabajo, pues ahí se va a ver, ¿no? Con la constancia, con lo que hacemos. Y pues creo que esta charla también fue muy importante ahora que está tan cerca el 8M. Creo que es una forma de celebrar también el, pues nuestro quehacer, ¿no? eh, eh, visibilizarlo, poder llegar eh, y acercarnos a nuevos públicos. Eh, por eso pues también muchas gracias. Y pues nada, eh, ha sido un placer verlas y escucharlas a todas. Gracias, gracias Gisela. Eh, Valeria, ¿quieres cerrar con alguna reflexión? Pues nada, quiero agradecer el espacio, quiero agradecer eh, la paciencia <ríe> eh, y, el, y la apertura ¿no? para conversar. Creo que para mí hoy ha sido muy importante tener la oportunidad de platicar con todas ustedes y, y compartir nuestros puntos de vista, ¿por qué? Que a pesar de cualquier otra cosa eh, somos creadoras, ¿no? Y, y, y eso nos une a todas eh, en este en este en este mar de, de situaciones, ¿no? Que, que puede ser estos últimos años, ¿no? Las la, la realidades en las que nos desenvolvemos creo que al menos tenemos esas cosas en común y celebro mucho que, que, que tengamos esa ese vértice, ¿no? Que nos una a a todas nosotras a todos y, y espero que, que nada que se siga que como te platicábamos hace rato que siga habiendo espacios que la gente como dice Gisela tal vez eh, que la gente se atreva que se acerque que eh, que vaya, no cuesta nada experimentar y no necesariamente tenemos que ser profesionales en nada. Podemos tener hobbies y podemos amar lo que hacemos y no ser perfectos y no compartirlo con nadie y tener eso para nosotros y amarlo y, y atesorarlo y... Y, y que sea nuestro, ¿no? Y, y no necesariamente ten, ser la voz de ninguna generación ni ser la voz de ningún movimiento, sino ser nuestra propia voz y escucharnos y, y reflejarnos, ¿no? En, en, en lo que producimos. Y estoy muy contenta de haber compartido el día de hoy con todas. Creo que me lleva muchas cosas que pensar y espero que pues así sea para todas, ¿no? Y para todos los que nos acompañaron. Agradezco mucho a... Elena, que estemos el día de hoy aquí, infiltrados, infiltrades. Eh, muchas gracias por abrir las puertas y por, por abrirnos este espacio ¿no? para dialogar, para, para, para saber qué pensamos, ¿no? Porque muchas veces vemos nuestras obras y eh, eh, no tenemos esta oportunidad ¿no? de dialogar y creo que es bien importante ¿no? hacer este tipo de, de conversatorios en los que haya muchos puntos de vista. Y que, y que se respeten ¿no? cada, cada uno y que y que pues trabajemos en eso, no en, en, en exponer, en, en compartir y, y estar aquí el día de hoy. Les agradezco mucho a todas, cada una y, y pues nada, muchas gracias. Gracias, gracias Valeria. Camila, tu pensamiento final. Eh... Gracias por invitarme, yo soy doblemente infiltrada aquí <ríe> desde Bolivia y pues un gusto compartir y también, como ya les dije al inicio, compartirles también cómo la experiencia es distinta también aquí, que tampoco tenemos una industria cerca ¿no? y jamás hemos tenido una industria aquí. Entonces sí, eso por un lado y pues que continuemos y y que le demos con, con todo, ¿no? Buenísimo, Camila. Muchísimas gracias. Y ya para, para cerrar esta ronda de, de despedida, yo, yo insisto, nos podemos seguir aquí las horas, pero, pero bueno, vamos a cerrar con, con Marcela, que nos, que nos diga unas palabras. Pues igual que Gisela, eso eh, y también como otras han dicho, ese perderle el miedo, que se acerquen a lo experimental. Y porque ahí, entre otras cosas, pueden, eh, pues, gozar de la libertad de la experimentación y de buscar nuevos caminos para utilizar el cine como herramienta. Entonces, desde ahí creo que es muy rico y muy potente. Entonces, igual, invitarlos y agradecer por el espacio. Fantástico. Pues bueno, igual yo eh, no me queda más que agradecer a todas y cada una de ustedes que eh, se tomaron el tiempo de de acompañarme en esta maravillosa charla, que como ya nos dijeron, pues se queda ahí para la posteridad. Eh, y bueno, como me dieron eh, carta blanca, pues tengo que aprovechar para a la gente que se interese por conocer más sobre el cine experimental, pues se acerque al Festival Ultracinema. Ahorita está sucediendo la décima edición, que empezó en, en noviembre y, y nos volvimos locos, terminará en mayo. Hemos estado haciendo... Igual, conversatorios, funciones. Tenemos nuestra sala virtual, show en donde pueden eh, pues ver distintas propuestas eh, de, de, de cine experimental. Hemos estado haciendo un recorrido desde la primera edición del 2012 hasta, hasta terminaremos pues, con, la, con una selección de trabajos de, de, la, de la selección oficial de este año, bueno, de esta edición. Y bueno, un montón de cosas que, que estamos trabajando. Eh, que si todo sale bien, si la variante Omicron o la que se inventen ahora en los próximos meses no es tan mortal, tan mortífera nos juntaremos en mayo acá en postlán Morelos, con una presentación fantástica de Valeria otra presentación fantástica de Carolina, y ya, su, ya, su, ya, ya ahí Gisela nos, nos hizo el guiño de que ella también, la vamos a convencer y vamos a hacer aquí un mega slam eh, no nos va a alcanzar el presupuesto para traer a Camila desde Bolivia, pero bueno algo, le, algo haremos que lo haga remoto no sé algo nos inventaremos porque estaría fantástico poder tener una colaboración que surja de esto y que se refleje en el festival. Y pues mi consejo, amiguitos, consuman cine experimental. La verdad, les va a ser muy bien, porque como dijo eh, Jonas Mekas, es un cine menos perfecto, pero más libre. Entonces, ahí acérquense a su festival, cinema, digo, a su festival de cine experimental más cercano para que... Este, pues prueben ahí de qué lado más que la iguana y estoy seguro que lo que vean no los va a dejar, ya se los dije no los va a dejar así como que en blanco algo de lo que vean o lo van a odiar o les va a gustar, pero siempre les va a remover un poquito de su alma y, y eso está fantástico que suceda porque el cine está hecho para eso y nada, nos vemos, eh, gracias por la invitación a Sandra, a Susana a Benjamín y pues a todos los involucrados de la ENAC de la, de la Escuela de Cine de la UNAM. Y bueno, esta panda de infiltrados pues ya se va. Y pues supongo que ahí, ahí se ve el próximo jueves con el tema que siga. No sé, no tengo idea, pero bueno. Saludos, cuídense mucho. Gracias.